esta vez sí que sí, estamos haciendo el directo a la hora que teníamos que hacerla Y le he dado a todos los botones, poner termina la sesión, es conexión excelente, somos los que somos Bienvenidos a la hora virtual, ese programa que hacemos desde Real Virtual Para hablar de todo lo que ha ocurrido esta semana, en lo último de XR, VR, AR Todas esas cosas que nos inventamos y que hacen que aparezcan cosas que en realidad no están ahí Pero bueno, y todo esto sin tomar drogas, que eso es lo, lo mejor de todo, o lo peor ¿no? sí. En cualquier caso, que bienvenidos a todos, bienvenido Julio, ¿cómo andas? Pues muy bien, aquí deseando de estar aquí en la hora virtual. Bien, bien. Me alegro, me alegro, ahí con ímpetu, con ímpetu porque tenemos mucho que contar. ¿Y tú, Ramón? ¿cuál? Hay muchas cosas esta semana, sí. Muy buenas, pues bien, hoy encantado de estar aquí a las 9.03, en directo. no Estamos sí. en directo, ¿no? No o sabes si que, que la estemos liando. Bueno, da igual. Pero bien, igual bien, no, no, no, yo no sabía ni que había fútbol ni nada, sí si, si yo... Era solo el Mundial la otra vez, por lo demás. Ah, vale, no, es que estaba jugando ahí un partido interesante, pero bueno, eso a, quien, a quien le interese, eso sí que a veces es muy virtual. Eso es más, más metaverso que otra cosa. El, yo os iba a decir que hay veces, y eso he sacado un tuit antes, eh, porque me ha venido, estaba buscando documentación para este programa, ahora que el CES cierra las puertas, un CES bastante exitoso en cuanto a gente, llevaban tres años sin poder entrar todos ahí, y han entrado todos a mansalva, eh, de que si la tecnología... Hace lo que puede o hace lo que nosotros queremos. Y claro, hay una corriente ahí que hace lo que puede. El marketing hace lo que nosotros queremos, pero en realidad el hardware <risa> hace lo que puede. ¿no? Y entonces, eh, ¿y si las gafas eh, eh, AR, todas esas cosas que estamos diciendo aumentadas, durante unos años solo van a ser unas gafitas que nos enseñen una pantalla transparente de lo que hacemos en el móvil y de lo que hacemos en el trabajo? De esas cosas y de muchas más cosas vamos a hablar esta noche, ahora Ramón va a empezar con los titulares, vamos a hacerlo rapidito porque del CES han ocurrido, yo creo que hay bastante que, que, que reflexionar y hay bastantes cosas ¿eh? así que venga, cuando queramos cuando quiera Ramón, pégale ahí si sí, encuentro los titulares ¿eh? ahí, venga, pues sí, los titulares de esta semana ya sabéis, en azul lo que comentaremos luego un poco más en detalle así que ahora lo saltaremos eh, os recuerdo que, que hicimos ya los ganadores del programa y simplemente decir que Red Matter, o sea, del programa de los premios Real o Virtual 2022, Red Matter se llevó 7 galardones, más el del estudio de Vertical Robot, con lo cual suma 8 que se lleva a Vertical Robot ahí. Y, oye, pues enhorabuena aquí en, en la hora virtual, por pues, si no lo habéis visto, tenéis en la web el listado completo. Y nada, seguimos. Mojo Vision se centrará en el desarrollo de pantallas LED y abandona el de Mojo Lens. Luego lo vemos ahí. Holoride Retrofit convierte cualquier coche en un vehículo preparado para su juego su VR también lo vemos luego ahí en detalle Meta pone, pone fecha de caducidad a Quest 1 esto también lo comentamos después, más tarde MetaQuest admite ahora el seguimiento de la frecuencia cardíaca concretamente a través de Bluetooth si tienes un medidor de frecuencia cardíaca pues lo puedes sincronizar los datos en tiempo real con la aplicación Move, esta de, de fitness o sea, para saber lo que, las calorías que quemamos, ¿no? Uh -huh. con las aplicaciones de, de MetaQuest pues podéis ahora ponerle ahí la frecuencia cardíaca, que imagino también podrás ver si, si mueres del susto o algo, ¿no? <ríe> <ríe> si sí de repente la frecuencia cardíaca va a cero, el juego uh -huh. alerta <ríe> al 112 o algo, bueno. pues Las hay, ¿eh? Las hay, y, y además no sería una mala idea para, para y estamos aquí de broma para la gente mayor, o sea que, que hacer uh -huh. estas cosas, es verdad que a ver, eh, eh, no, no veo yo a un octogenario jugando a Bit Saber todavía. Todavía, porque a lo mejor esa persona, que a ver, los hay, lo sé, pero no, no ha podido jugar todavía. O, o no tiene esa costumbre, pero nosotros, Robianos, llegaremos a mayores. Yo espero no morirme antes de, de, de que eso ocurra. Entonces, llegaremos a más mayores, somos mayorcitos, pero no tanto. Cuando lleguemos a mayores, nosotros seguiremos jugando, a no ser que el médico te diga, nunca más te puedes poner unas gafas, porque por, por, yo quise la razón que sea. Pero si no, yo, te, yo seguiré Utilizando las gafas y seguiríamos aquí Haremos el programa de jubilados Del incenso <risa> Y seremos que eh, eh, eh. La edad media el del programa, 28 años sí, sí. Sí. Entonces ya no habrá display board Habrá cable, cable al cerebro Bueno, lo que sea lo que sea pero sí, <risa> El que pincho llame. de Matrix de... Ahí directamente <risa> en el cerebro De todas maneras, como nos tienen monitorizados por todas cosas Y aquí que venga la ¡Barrr! Dios mío, los gobiernos Nos, nos vigilan Nos... nos... Pero bueno, ya que no sabrán nuestro Igual que si tiene que ir la policía Pues entra los médicos Dirán, Y ¿no? o cortarte el pelo o, o cortarte las uñas Bueno, se nos está yendo la olla eh, seguimos. Pues seguimos Diseña interiores en Quest con Home Design 3D VR Oye. Esta aplicación que era plana la o sea que era de 2D Aunque se llame 3D me refiero que era, que era la tradicional Sin visor, sin VR uh -huh. Ha dado el salto a la VR Es de pago, 20 euros y ya sea solo con cinco personas a la vez, puedes diseñar, pues como dice o sea, la anterior, o sea, diseño de el hogar, ¿no? De interiores. Uh -huh. eh, añadiendo muebles, eh, texturas, o sea, lo que son para las paredes, para los objetos, cambiarlo todo. Y oye, pues esto es interesante para hacerte una idea. Si quieres hacer una reforma en tu casa, ¿cómo uh -huh. quedaría las cosas, Lo que pasa es que tienes que currar, claro. Como veis ahí. Mira. Para llegar a Esto es una manera mucho más fácil. Antes había que bajarse un el Home 3D, este que era el, el original, que era bastante sencillito. Si tenía los planos de casa, yo este cuarto que veis, bueno, lo que es mi laboratorio, eh, me lo he hecho fuera. Y entonces cuando yo recuerdo, hace me lo hice hace tres años o no, cuatro, cuando vino el, el contratista a hacer la obra, yo le puse las gafas y le dije lo quiero así. Tenía medido porque tengo ahí la lavadora, la secadora y tengo ahí un armario empotrado y unas cosas. Digo, tío, lo quiero exactamente. Y claro, el tío me vacilaba. Bueno, ya, pero es que ya sabes tú que sobre el plano. Digo, no, no, sobre el plano no. Se puso las jabas y flipaba. Debió decir. Menudo pedazo de friki, el subnormal este que tengo que hacer en la obra. Ya me va a tocar las narices porque esto está un milímetro más para allá. Pues sí, sí. Joder, para eso están estas cosas, ¿no? Para, para ser prácticas, no solo jugar. O sea, esto es una chulada. Mm. Uh -huh. bueno, Te pues puedes importar, que... exportar, compartir tus diseños. Tiene, como, tiene su comunidad detrás, porque esto es como estaba en 2D, o sea, sí. sin visor. Modo arquitecto, decoración, más de mil muebles, accesorios, en fin. Pues sí, pues completita, 20 yo Aquí fuera, pues sí, hace, hace, integra. hace, que, Yo también modelé mi piso y eh, unas mesas que diseñé y cosas así cuando, cuando me fui a, a mudar. Eh, lo que pasa es que para verlo en VR usaba mi, mi engine. <risa> Pero vamos, que, que, que es eso, que sí que tiene una utilidad real y si en el momento en el que tienes herramientas y la sabes usar, es súper útil y, y genial poder predecir cómo, cómo va a quedar tu casa. Es muy chulo. Hmm. Hombre, ahí, Sí, lo, la verdad es que... Luego que, no, se te, que no, no nos vengamos arriba de lo que haces en el plano. Cada cosa que, o sea, que pongan en el plano te vale una pasta como mola, cómo mola esto, pues esa, mira, esa pared de ladrillo y, en, y tienes detrás al, al contratista Ay, diciendo, cómo me mola ese programa espérate, toma, más 6.000 ¿sabes? y quiero que el suelo sea sí, sí, lo que tú quieras, venga, dale mira que guay, pues mira, ese botón más 4.000 claro, luego como termina todo, pues te llevas y luego le da un botón y, y, y lo encargas y viene y te lo hace y viene y te lo hace y luego le das a otro botón y viene para decirle mira que es que no era así que esto era así que esto es ahí. y empieza a ver las obras no, no, no, no, no, no he tenido yo un momento más estresante en mi vida que las obras una la obra pero pues bueno, sé. Eh, ya está. Se, todo se retrasa leones sí. dos semanas cuánto quedan dos semanas en dos semanas ah, siempre quedan dos semanas cuánto quedan dos semanas gran película eso sí. Pues ahora tenemos documental inmersivo sobre Martin Luther King, y en este caso es, está en, en Quest. Y como ellos dicen, un viaje inmersivo que explora los temas claves del discurso de, de King y pone en relieve las desigualdades sistemáticas que persisten aún en nuestra sociedad. Pues sí. eso, haz, haz historias e interacciones en primera persona y nos sumergen en una interpretación moderna de aquel discurso sobre la, la marcha sobre Washington y como dicen para informar e inspirar a, nueva, a una nueva generación de activistas hay Jafadrín tuve un sueño si sí, yo tuve un sueño que la VR era mainstream decía eso es lo original cuando se sí, a, sí. y la gente le aplaudía y claro fue un sueño levantó y dijo anda si somos los mismos de siempre haciendo lo mismo de siempre con la, bueno el pues sí, ahí está, eh, la experiencia de Martin Luther King. Genial, ya sabéis, todo esto es cultura y todo esto viene para que le podamos enseñar a las generaciones venideras, incluso a las nuestras, lo que fue el pasado de una manera mucho más inmersiva. O sea que, ole. ole. Y gratis, en inglés. Y gratis. Hombre, lo del inglés sí, porque es Martin Luther King. Si hicieran uno de la pasionaria en inglés, pues me diría, pues, pues vaya. Martin Luther King. Bueno, pues el que lo vea, yo todavía no lo he visto. El que lo vea, que diga qué tal, qué tal está, si es de esos rollos... Porque hay veces que... Tiene que ser, o sea, que, no, que sea buena aplicación no quiere decir que sea divertida Y hay algunas que no, son claro. un, claro, un poco allí Al pues, final es como un documental, básicamente sí, sí, sí. Venga, Pues, pues saltamos eh, a la parte de juegos Y la primera noticia es la que, que estuviste probando el directo no. el jueves pasado no, no, Con no. Grid Legends, que llegó ahí por no. sorpresa no. EACO Code Masters, eh, ya sabéis, 30 euros Está en español completo, está genial porque se juego entero, genial en el sentido que se juego entero, pero lo malo que ya se ha comentado mil veces, son los gráficos, ¿vale? Y aquí, eh... pues, mucha gente, muchos comentarios que se repiten es es el peor juego gráficamente de Quest 2. Pues sí. Menos mal que lo dice alguien Porque yo te lo juro que estaba diciendo mientras. Claro, me lo puse y la primera es que el, primer, es... el primer golpe fue menuda mierda. Y digo, tengo es que si algo renderizas mal a la resolución muy por debajo, pues es que, claro, se va a ver borroso, pues jamás no poder. Y aparte, ya, pero, ya lo vi... Pero yo, es que se ve mucho todo... peor que lo que se ve el vídeo. O sea, que, que ese sí, es un sí, problema. Sí, ya. Es un problema. Y entonces, claro, la gente... Mientras estaba mientras yo estaba diciendo de qué manera digo políticamente correcto que esto no vale para nada, y claro, yo leía el chat luego y decía pero si se ve muy bien, pero si se ve muy bien, qué hater el Oscar. Y digo, pero estamos viendo cosas distintas. No estamos en el mismo plano del metaverso. O sea, no puede ser, porque es imposible. porque Mis ojos no tienen... no, no. O sea, puede ser que vea borroso, pero no pixelado. O sea, todavía no hay una enfermedad en el ojo que pixele, que yo que sepa. Entonces, eh, fue un poco ñordo. Estaba buscando por aquí, pues lo tenía, y no sé dónde lo he dejado. Eh, que es verdad que no soy solo yo. Ah, mira, aquí. Aquí hay gente que dice... El mate este, que no sé si quién es. Dice, puedo confirmar que después de haber probado Chris leyendo en Queso, es probablemente lo más feo que tenga... <risa> en los <risa> acuerdos. Pues ya está dice se juega ok, pero pero bueno que, que no que no y luego había otro por aquí que decía y El Space que War que 2. cantaba vamos la rueda esa el dura miraba y era guas. dice que, que, que se parece a un vr remoto eh, que no que vamos otro que dice que no y el otro que este el ben lang que este es más conocidillo eh, dice que no es el, el no es el juego de vr de correr que nos merecemos me encanta eso nos lo merecemos, es que somos los, los usuarios de la VR somos es que somos nos venimos muy arriba, ¿eh? somos, somos muy serios ¿no? no es el juego que me merezco claro, se, a ella dirá, tú eres un... Sí, no, como, y como, tí, como tí. hablabais, habría que, que habría que haber recortado en otras partes o hacerlo de otra manera para que estuviera no sé, por lo menos un bueno. poco mejor, ¿no? o sea que, que tampoco pedir mucho <risa> pues yo lo dije en el tweet luego no sé dónde lo dije que no es el juego que necesitamos y es verdad que no es el juego que va a hacer que la gente se acerque a la VR o sea, este juego si se lo ponéis a alguien por favor explicarle o sea, viene muy bien para explicar muchas cosas pero no lo que es la VR porque si le dices tú lo último que has probado VR y te dice no, yo lo probé en una caja de cartón de esas tal, hijo de me mareé y entonces le pones esto y dice pues esto no ha mejorado mucho ¿no? desde entonces, entonces le has matado no ponerle esto esto no vale para eso esto vale para para, qué vale? ¿Para, sí, claro, para se tiene que vale tocando con el quest que optimizer o los comandos de adb para subir la resolución y tal y que el juego sea mejor apagado ¿no? vamos no lo digo porque comentan que se, que se puede subir la resolución por adb no y tal por comandos pero hombre, pero probablemente claro. pierda rendimiento también claro <risa> si ya va justo sí, bueno, y es... frames ahí que es como Uy, pero que eso nunca debería ser la opción O sea, el juego tiene que ir bien por defecto bueno, cuando lo bajas y lo instalas porque la mayoría de gente ni se va a preocupar de hacer eso bueno pues una vez y más... normalmente cuando, cuando haces eso ganas en resolución pero pierdes en estabilidad y otras cosas o sea realmente por así decirlo los desarrolladores ya lo han dejado de la mejor forma posible o sea aquí solo no es en un teoría. juego en el que ganes eh, modificando las cosas por tu cuenta, sino que lo ajustas más a lo que tú prefieres. Pero no. Si ganas de una cosa, pierdes de otra. O sea, Eso es así. No hay nada gratis. Uh -huh. Esto es. es la VR es un juego cero, que se llama. Death Sacred Circle. Bueno, sigue. Death Sacred Circle y sus misterios del 19 de enero en Quest 2. Eh, mods VR para empezar 2003. en 3D. Metal Gear Linger. Kerbal Switch Program. Y más. Kerbal. Lo sí, sí, luego, luego lo veremos <ríe> o sea, luego comentaremos Vive XR Elite, juegos, aplicaciones y experiencias para el nuevo visor de HCC o sea, de HCC en, en Viveport, bueno esto ya lo hablamos en el programa anterior del Vive XR Elite y acordaros de, de destacar eh, eh, Ubris que lo están portando a, a Standalone Seguimos con otra noticia como el 85% de los juegos de la tienda de Meta son compatibles con Quest 1 esto lo comentaremos también luego con, con la parte de Quest 1 los creadores de Dick Rock Galactic invierten en el estudio de Genotipe, que son Volver Games, los creadores de la saga Dick Wild, que están haciendo este juego de tipo. Bueno, juego un poco extraño, porque lleva... tenías una foto por ahí, Oscar, que tiene un objeto con el que. como un guante experimental, con el que crea ciertos. como imprimías criaturas algo así, está en la foto, sí. Joder, qué no y según dicen cosa. eso, nos llevará a la Antártida donde tendremos que enfrentarnos a un misterio, tomar decisiones morales resolver interesantes puzzles e imprimir estas criaturas que llevamos en la mano con características únicas para superar pues, esos puzzles que habrá que ir haciendo Aquí en la imagen se ve genial, pero luego en el vídeo que hemos visto, que no, no lo he traído porque lo quitaron el Felipe, <risa> porque se ve más plano más, o sea, yeah. esto parece que es la imagen de concepto más plano de mm. lecturas de gráficos pues no me sé, refiero. Yo... A ver, lo de los puzzles, bien Ojalá pero fuera así. Los bichos. Yo no sé qué le pasa también a la gente, o sea, viven en un estado como, como David Cronenberg. O sea, películas guarras. Películas ahí de, de cosas gelatinosas <ríe> que chorrean baba y que te y que, que, que, no sé, pero no, no, no gracioso sí. como los cazabandarmas, sino que se te dan la vuelta a los párpados de, de la grima que te da. Entonces, no sé, tanta. O sea. Eh, este este no tan no parecen tan asquerosos. Son no, más como robóticos, como, ¿no? O y salen ahí unas. Y hacen un, un caer de suelo ahí. Parecen hasta un poco monos. No sé. ¡Ay, qué mono! Yo, yo quiero uno de esos. Sí, no. de los monos son los Pokémon. Esto no. <ríe> Esto... Bueno, habrá que ver. Pues eso. Vale, que bueno. Games, que es la de Deep Rock Galactic, ha invertido parte del el estudio. ¿O ha, o ha adquirido una posición minoritaria en las acciones del estudio. Creo que vaya muy bien. <ríe> ¿Mm -hmm. Luego, NetsLab Generation anuncia los 20 proyectos seleccionados. Hay 13 países en total. De, de, o sea, habían llegado a 60 proyectos, se han quedado con 20 y son de 13 países de todo el mundo. Entre ellos España, República Dominicana, Venezuela, Reino Unido, Italia, Francia. Y aquí ya harán un, un workshop online de 7 semanas y luego harán una, una fase que tendrá lugar del 27 al 4 de marzo en Madrid. Y luego un evento que será el 3 y 4 de marzo. O sea, en plan Metemos a todos los desarrolladores aquí y que se lían a patar Y solo gana el que abra la puerta, al último Y toma mucha de sangre Ya sabéis que en la idea es O sea, transformación sobre el uso de herramientas creativas Dentro de la UR, por ejemplo, para el tema de, de animación Y luego producen un teaser Que luego van también al festival este de, de Aneci Para presentarlo, lo, lo que son los ganadores y estuvo el año pasado aquí su, su director, que estuvimos sí, hablando verdad. de ello, en un programa. verdad, sí, pues a ver si este año hablamos con él también. Lo más destacado XR es el CES 2023, y aquí es donde sí. le paso palabra a Oscar. Buah, aquí viene la avalancha, avalancha, aquí es, buah. Es que claro, cuando termina, o sea, mientras está el CES, pues tú hablaré de cosas. Por cierto, el año que viene estaremos en el CES, ya lo digo, seguro. O sea, el año que viene vamos a estar en el CES y vamos a hacer ahí, la vamos a liar parda hasta que nos echen hasta que nos pongamos un visor y digamos, pero esto pues esto es una mierda y llamen a los de seguridad y digan a estos, mira quítale la acreditación y los das una patada pero iremos allí pa, a clavar a clavar la pica de, de, de... pues es lo que pasa eso, en las vegas ¿no? es... claro. y lo que pasa o no gana, si, gana. si traen algo que esté guay pues a ver, a decir la verdad lo, Las eso. cosas como son Nos ponemos una, una, la bandera de la verdad y la, y la ondeamos así para que digan Esto, esto, esto, esto, se bien. esto es se que viene Bueno, el, el, C es, el C es Todo eso que dicen Lo que va a ser en el futuro Pero te lo traen ahora Y como de aquí al futuro Pueden pasar muchas cosas, la mitad se van cayendo Y se van diluyendo Y de repente el año que viene ese stand desaparece ¿Por qué? Porque ha dado mentira, o no, o yo qué sé. Bueno, el CES. Eh, eh, ahora que han cerrado las puertas, hay cosas interesantes. Por ejemplo, eh, la presencia buen, de Sony. Buen cartel, sí. Buen cartel. Todo el mundo que entraba en la feria, esto lo hemos ido recopilando para ver cómo, cómo se veía de fuera, que eso es una de las cosas también importantes. Todo el mundo que entraba en el CES tenía que pasar por debajo de esas columnas, con lo cual Sony se había gastado ahí la mandanga. Buena. La buena, porque eso podía haber sido cualquier otro Por cierto, Pico ni estaba ni se le espera Es uno de los grandes desaparecidos de esta movida O sea, Pico no ha estado en, en O por lo menos No han estado tan presentes Vamos, que no había allí nadie ni dando pines Que es algo sorprendente, ¿no? Porque querían que... que bueno, acaban no de lanzar Pero crees que Pico 4 no está allí a la venta, ¿no? No Entonces, bueno, y si está, pues tampoco lo sabe nadie Porque no están qué raro, qué raro que, que, que, lo, que los chinos no hayan comprado Porque eso de ahí arriba Seguramente si lleguen los chinos con la pasta Todo el, todo, todo Todas las marquesinas de todos los estos Habrían sido épicos Pero bueno, que sí, que ha estado allí Y efectivamente la gente lo ha podido tocar Lo ha podido probar, o sea que ha estado ahí eh, ¿Sabéis cuál es el, el aparato? Claro, lo tengo aquí porque me ha salido Lo iba a poner al final, pero ya lo tengo aquí ¿Cuál es el aparato más sorprendente que digáis? O sea, así que os venga a la mente de decir El futuro, el CES, lo que viene ¿Qué, qué, ¿Qué aparato si os, os imagináis que podía haberse cagado ahí? Que estaba además, dicen que, que era un stand enorme. Pues Cuidado a... que estas las cosas, estas son las cosas que dicen que van a pasar. O sea, esto no es gratuito que salga aquí, porque esto es una pasta lo que han gastado. ¿Qué aparato creéis? Os, lo voy a, os voy a dar otra pista. ¿Qué aparato ha vuelto del pasado para arruinaros la vida a todos? Y, y, ¿Y sería Kinect, quizás? ¿no? No, y todos los que estén alrededor. <risa> Kinect. Y todos los que, se, que, que estén alrededor. Porque son esas cosas que, que estas cosas se te ponen en la piel de gallina. Pero bueno, un aparato estupendo. Yo tuve alguno, y seguro que vosotros tuvisteis alguno, porque no nos sacamos tanta edad. Vuelven, con todos vosotros vuelve Agua, con su casete o sea. y con su radio <risa> analógica. ¡Bravo! Madre mía. Te lo juro, me he quedado a cuadro. Cuando estoy investigando. Retro futuro. todo Y he estado dando una vuelta virtual. Bueno, no, virtualmente. He, estado, he, co he cogido el plano del CES y me he ido uno a uno, eh, que eran un montón de bugs estos, diciendo Y de repente salía uno enorme que decía Agua. Y digo, Agua, me he metido en Google. Y efectivamente, Agua. Vuelven los Agua, vuelven los años 80, vuelven los 90. El vídeo beta como dices por ahí. Y con. con, con ¿Ve? Ahí está. El cassette, que no había... esa era lo peor que, que sonaba. O sea, a mí que la gente... Que, que los colgados que escucháis eh, vinilo, pues vale. Que si el armónico cuando sube hace tal y entonces es menos digital y igual... Pero el cassette, que era una, un pedazo de mierda. <risa> pues vuelve. Vuelve. Bueno, eh, en cuanto a lo nuestro, en cuanto a las gafas, en cuanto a lo que te ibas a poner allí, ibas a ver a través de los cristales las millones de cosas buenas que te ofrecen, resulta que hay muchísimas... Que tienen que ver con las gafas que no hacen nada más que replicar lo que pasa en el teléfono o en el ordenador. Y así hemos empezado el programa. Y era la, la por ejemplo, hay unas estupendas que lo que te están vendiendo es esto. Yo cuando ha movido así la mano digo, ¿dónde vas? Claro, ah, porque estás, uh -huh. <ríe> digo, a ver si <ríe> eh, habría molado. Eh, bueno, pues estás viendo un. Estás viendo un vídeo, estás. Eh, otro prototipo, estás viendo. estás en el metro. Y estar viendo la jugada en Zelda. Jugando a, a Zelda. Bueno, lo bueno es que así ves a tu alrededor. No. Claro. <risa> Estás. Estás o sea, jugando... como, es, como esté petado el vagón, lo tienes complicado. No, claro, es, es para pa, gritar. Pa Os podéis <risa> apartar, iros todos para. Eso de. Hola, buenas tardes. A ver si me pueden echar una mano, por favor. Que Pues esto es igual. ¡Eh! ¡Abrir! ¿Qué quiero hacer la pantalla? Pues, a menos eh, que, la, que lo ponga en modo VR, digamos, esto que te ponías como, mm, una, como mm, para oscurecer las lentes, ¿no? Esta es la idea, esta es la idea que tengas que tener... Claro, este está oscuras completamente, este electricidad va a pagar poco. Porque yo no sé los nits, todavía no han dicho... Casi nadie suele decir los nits con lo que te llegan al ojo, y eso, eso es mala señal cuando te dicen algo, es mala señal. Pero, eh, bueno... Es, esto es Viture, que es una de las empresas que ha presentado esto allí y que además está haciendo un Kickstarter y está haciendo un Indigo Go y todas esas cosas, o Indigo, como se llame, tal, Viture. 120 eh, de pantalla a 1080, virtual a 3 metros, y que te dejan hasta de 3 a 5 horas para estar ahí jugando. Yo no sé cómo veis, Julio, ¿tú cómo ves que la XR ser sea esto? O sea, que todas las gafas van a ir en esta dirección al principio. Pues me parece que es una forma de introducir gafas bastante buena. Y que eh, tiene aplicaciones reales que son útiles. O sea, yo usaría esto, por ejemplo, para jugar a la Steam Deck o a la, o a la Switch. ¿verdad? En cualquier sitio. Yo también. Sí. sí yo. Entonces, yo también. sí, son como decepcionantes. Es como... Eh, la AR puede ser mucho más, ¿no? Pero lo cierto es que es una introducción muy buena a la AR. Y creo que es un, un producto real y viable. Bueno, pues eh, las gafas aprovechan eh, o intentan aprovechar toda la tecnología disponible y como no cabe todo en las gafas, porque no cabe, te lo ponen con el circulito eso, o sea, con la, con la diadema esa que la hemos visto alguna vez. Ya este es el tercer o cuarto fabricante que te llega y te dice te voy a incorporar por aquello de, ¿cómo se llama esto? De Apple y su, y su riñonera molona que va a llevar, uh -huh. o dicen que va a llevar, esto te lo, te lo pones en el cuello no me ha parecido mala idea mm, seguramente para el audio y para todo esto no, no lo sé o sea, eh, puede tener yo, yo tengo unos auriculares que son como una un para el cuello con, con audio y tal y eh, me parecía muy cómodo, lo que pasa es que evidentemente lo que, lo que suena lo escucha a todo el mundo, no es lo mismo que tener los auriculares claro. puestos Claro. Pero pero en general tener cosas en el cuello me parece cómodo Y una de las cosas que no sé si he dicho aquí en el programa Es que creo que unas gafas para trabajar eh, en realidad aumentada o en realidad virtual que Para que funcionasen, te las tendrías que poder poner y quitar fácil Y una de las cosas que mm, creo que funcionaría bastante bien es que te las pudieras quitar Y que se quedaran colgadas en el en plan pero si estás con el ordenador haces algo en reaumentada luego como te a la farmacia tipo, cuando vas a la farmacia que sí no eso ir, como, es incluso claro y, y si vas por la calle con el móvil y tal eh, no me diréis que digáis que no sería muy cómodo en vez de llevar el móvil y tener que sacarlo del bolsillo y tal simplemente llevar aquí como las gafas no y entonces te llega una notificación o lo que sea te pones el móvil mandas un mensaje eh, le das esa utilidad y otra bueno. vez vuelves a quitarte las gafas y sigues si, con si tu, lleva gafas de sol con tu día a día. día claro si llevas gafas bueno si son gafas de estas que en verdad te las puedes poner delante de las tuyas de las tuyas normales pero, como pero las sí, grandes, gafas de sol mal. <risa> bueno, pues estos están haciendo, están, están eh, haciendo mucho ruido. Todas las gafas estas en realidad han hecho mucho, mucho ruido porque las hay de, de. Ahora vamos a hablar, ahora vamos a ver más o menos, más o menos las que, las que hay. A pero mí todas, me llamaba todas... la atención esto porque yo a los que quería renovar el móvil con unas gafas de estas, pero al final no, no, no. han cuajado porque bueno. estaban ahí a ver, las gafas todas son... conectan ellos acordaros de la R2 que sacaron el, el sí. diseño aquel de referencia las gafas son sí. un arma armatoste todavía un poquito grande eh, todo esto, si mal el procesador, eh, perdón, que he dicho no que diseño de referencia todo esto va, va en plan Birdbath ahora, ahora hablamos un poco del Birdbath como, como quieran decirlo ahora, ahora os cuento porque todo lo que viene todo lo que viene a partir de ahora eh, son gafas muy parecidas son gafas pero no son gafas, ¿no? O sea, eh, depende oh, del plano, algunos son gafas No mola porque se... te separa o sea, La está distancia lejillos, está... Sí, es como en Real, que estaba lejillos mm. Pero depende de cómo le dé la foto Pues parece que está más cerquita o menos cerquita También son multiplayer O sea que bueno, que esto esto eh, Y como además tiene HDMI, le puedes meter lo que tú quieras O sea, le puedes sacar eso el claro, Al final vas con las gafas sí, No es, vas no con es exactamente cachorro, re y... Es eh, pantalla personal Es eso. Esto, es. una pantalla sí. personal una asistida, ¿Mm? o sea, es como, pues vale, pues no, no te digo. Bueno, eh, por eso digo que, que, que, que, que me ha llamado la atención. Eh, el Crossfire también es otra, 120 eh, de FOP, pero no para todo. O sea, esto es lo que hacen: es que el 120 de FOP te los reparten y te dicen 120 para Crossfire con USB-C luego te bajo a 50, o sea te bajo a 85 para jugar en modo arcade y en 56 en modo Blade todavía sigo pensando o sea, es... sigo dándole vueltas ¿para qué? O sea, ¿por qué? ¿por qué quieren cambiarlo todo? o sea, no sé, ¿qué más da? si ya has conseguido 120, no quédate en 120 sí. no lo sé, bueno eh... supongo que por los DPI o algo así, o sea, en plan más FOP implica todo más borroso, menos FOP todo mucho más nítido Hombre, si quieres el Crossfire, o sea, si quieres ver esa pantalla a lo largo de todo y solo te pongo una flechita, ah, pues genial. Si para jugar al modo arcade veo una pantallita donde jugar, igual que te lo hace el otro de... de sí. el, bi, ¿Cómo se llama esto? Los Viture. Los ¿no? sí. Estos son otros, estos son Ant Reality. Estos debían estar todos pegaditos en la, ahí, porque... Eh, bueno, he estado viendo que además comparten, ¿veis? Que comparten mucho de, de lo que quieren Sí. De la propuesta, ¿no? De la propuesta. Mm. Porque luego estaba DigiLens, luego estaba Buzix, o sea que son todos estos tipos de fabricantes que, que están ahí. Este me ha gustado porque tenía. ¿Ves? Tiene para cambiar las diotrías. Mm. cambiarlo, Muy guay. Sí. Y muy guay, o sea, como muy muy artefacto molón, ¿no? De esas cosas que nos gustan. Sí, eso está chulo. Aunque sí. quizás es un, es un mecanismo demasiado grande para una cosa que, como son personales. Eh, de, podrías ajustar una vez cuando te las vas a poner la primera vez en plan al colocar la lente o lo que sea y no volver a tocar nunca más que también uh -huh. eh, podría ser una opción uh -huh. seguro que reduciría el tamaño pues no pero sé. como quiera, querrás enseñársela a la gente pues, pues claro que la no ha compren yo las suyas ¿no? o sea, yo, yo... <risa> no sé. bueno no sé eh, Crossfire, otra, otra de esas marcas a todo esto eh, en el CES estuvieron también los de Letinar. Toda esta gente que está haciendo eh, guía de ondas sí, difractivas. Son, son los eh, pin las, Mirrors. Eh, sí, las guías de ondas refractivas, los Grating, que hemos aquí hablado hasta la saciedad. Podría siguen enseñando lo mismo. Recuerdo cuando tuve la última claro, feria que estuve. Claro, es que esto es muy difícil. O sea, el proyector manda la señal, y esto eh, es verdad que, que lo hemos hecho y esto, hemos hecho programas especiales sobre esto, de cómo un proyector, aquí le veis el LBS, puede ser el Ecos también, puede ser lo que tú quieras o puede ser incluso pues, bueno, una, una pedazo de pantalla de micro LED que hay algunos que lo están haciendo con muchos, le pega una pedrada de luz, sale la imagen, se mete en el cristal y rebota o rebota. Siempre que veáis una cosa que se llama TIR, eso que pone TIR Guiding, es Total inflexión, refraction, o sea, toda internal refraction, eh, que, que no sale, que la luz se queda ahí atrapada y solo sale hasta tu ojo, esa es la idea, mm. por eso es tan difícil hacer todo esto y, y ahora diréis, ¿y cómo llega el, la imagen a tu, a tu ojo? con los gratings estos famosos, que son esas dientes de sierra que están ahí al final, eso vale una pasta hacerla, y por eso está costando tantísimos años, entonces por eso digo que la AR tiene mucha pinta de, una vez que ha superado esto y que ya no tenemos vergüenza ajena por hacer estas cosas porque estés con el móvil, este es el build Bath, que tiene que estar a 45 grados. La luz sale, rebota en el espejo y te da la cara mezclado con lo que ves. ¿no? Uh -huh. Esto, que lleva muchos años utilizándose, se ha intentado hacer más pequeñito. Aquí tenemos de un cristal, de dos cristales y de tres cristales. Recordad, cada cristal que metamos en el, en un, en un eh, sistema óptico, pasan cosas muy raras y perdemos. Seguro que perdemos, o sea, se va a ver mejor con una, lo que pasa es que con una es tan difícil hacer lo que quieren hacer que tienen que meter tres. Pero claro, con tres pues es lo que con tres es lo que hay. Eh, Lumus, otra de esas grandes, otros de esos que están trabajando con, con ondas difractivas que se meten en el cristalito. Este es lo que, lo que han estado presentando. Aquí se ve, yo creo que tengo un vídeo aquí que mola, para explicarlo. Aunque no hemos visto, aunque la... la, la esto lo hemos visto muchas veces, ¿no? De cómo llega, de cómo llega la luz y cómo se va reflejando por dentro del cristal hasta que sale en un sitio. Estos son sus cosillas que hacen los de marketing y está el ingeniero, no, no, no, no, no, no, no, no lo hagas <risa> Pero bueno, eh, estas gafas ya existen son gafas un pelín menos aparatosas que otras, ¿no? Qué miedo cuando te miran uh -huh. fijamente. Entonces, sí. eh, pero... pero no te está mirando a ti. A saber que está mirando. A lo sí. mejor son tres de, de, de, de, de estas que te ven por dentro. Eh, te ven el alma. A, a saber. Sí. Bueno, que el caso es que todos estos eh, han estado... También ha estado eh, Argo, que es otra de las grandes... O sea, Argo. Este es el, el modelo Argo que han sacado. Que también dicen que está muy bien que por fin dice True Optics. Aquí ya cada uno ya sabéis que empieza a llamar a la cosa. Digilens, otra de las grandísimas empresas. Si estáis viendo, todas estas empresas en algún momento serán compradas por alguien. O sea, Meta, Apple o alguien comprará esto y nunca más volveremos a saber de estas gafas. Y casualmente llevarán algo de esta tecnología dentro. Algunas de ellas, pero bueno, aquí están. XR2, Qualcomm, en todos lados. Por eso al final todas las gafas son muy parecidas. Ahora que tienen el... Lo que he dicho antes de la R2 es la plataforma específica para realidad aumentada. Hmm. Porque la realidad aumentada, como habláis, tiene su, su, o sea, su, sus requisitos, por así decirlo, ¿no? Sus características especiales para que la plataforma esté más preparada y no un XR2 que Eso es más es. para VR. En bueno, bueno, XR2... realidad mixta, pass through, pero... No. Es verdad que está en todos lados el XR2. Eh, con lo cual... No... Aquí sí que vamos a ver una diferencia de apuesta en cuanto a hardware. Igual que en las otras gafas, todo el mundo utiliza lo mismo, últimamente. En estas, cada fabricante se ha curado mucho en salud, y ahí es donde está la apuesta personal que hacen, de dónde están los gratings, cuántas lentes hay en el circuito, eh, bueno, cuántos nits han conseguido, que si ahora me voy a micro LED, que si espérate que te meto un l -Cos, no, pues estas cosas. Cada marca hace lo que puede con lo que tiene. ¿No? Estos son los, los Letting, letting Art otro de los que hemos hablado de ellos. Eh, supuestamente es, adivina cuál es la real. Oh. Bueno, pues molaría que fuera así. ¿eh? Sí, es que, bueno, eso es lo que te decía, era el PIN Mirror, que, que al final era como, como poner varios puntos de eso. Y tú te ponías una distancia que, que no veías lo, los huecos, como ves los huecos de los píxeles en VR, realmente. Sí, me... sí. Era o sea, curioso es, eso. Si hablamos de ellos, eso es como los portugueses. Hay unos portugueses que están haciendo eso. Que ponen microdisplays tan pequeños que cuando te los acercas, difuminas y no... Y no, mm. no los ves. ¿no? O sea que... Que bueno, que hay muchas cosas que, que enseñaros en cuanto a la R, y una de las grandes ferias como es el CES, saca toda la artillería de la R. Allí. Y como aquí hablamos de la R muy poquito, y cada vez que hablamos es para meternos con ella, que sepáis que esto sigue funcionando, siguen. cada vez son más pequeñas. Es verdad que yo no sé si dentro de 5 o 6 CES empezaremos a. empezaremos a verlo, porque de momento mal no empiezan a quedar. No. Porque, o sea, no, esa es la idea. Venga, no, aquí hemos cogido una modelo. Claro, está en mi cabeza pues sería otra cosa pero bueno las buxix pequeñitas tal no por eso meta Am... con ray ban a sí otros que han venido a, a sumarse a la fiesta son los de tcl que estos han decidido hacer la guerra por su cuenta y entonces tienen todo desde el chipset hasta todo esto dicen que controlan absolutamente todo de su interior tiene displayport sí, cable sí, el display board, <risa> estos estos también han dicho que quieren que quieren unirse a la fiesta y han sacado eh, están haciendo monitores 3D, esto lleva, la verdad es que esto era desde que yo era pequeño yo creo eh, que eran 3D sin necesidad de, de gafas y está empezando a haber bastantes mm. monitores con, con eso, por cierto, hablando de monitores Braylon, ¿os acordáis de una empresa que se llama Braylon? ¿Alguna vez hemos hablado por aquí? Pues ahora mismo, ¿no? En cuanto veáis el monitor vais a decir, anda, si ¿sí es este. ¿Os acordáis de esto? Un monitor sí, 3D. El del monitor sí, sí, sí. Inmersivo, Sí, que era. Sí, señor. Que parecía un visor. Enormísimo. Sí, pues es un visor del <risa> tamaño de mi habitación. Eh, ¿Sabes? Mira tú lo que mola. Y en teoría son... Son tridimensionales. Bueno, más allá de tridimensionales. No sé cómo lo venden, no sé lo que dicen. Pero esto mola, ¿eh? Hazardless, O sea, sin, sin visor. <risa> Sí, es lo mismo, mm. pero sin visor ¿Eh? Ahí está Dios, Dios. Imagínate llevar eso enganchado con un visor ¿eh? <risa> Bueno, yo tengo ganas de Tengo ganas de probarlo Sí, tiene que ser muy guay de ver Es lo más cerca de Star Trek que vamos a estar en la vida <risa> o sea, pues un, No sé, esto lo metes ahí en un holodeck Y dicen vale, te lo compro Te lo compro Quienes estuvieron por el CES también fueron los de Justo Pimax. Pimax. Pimax. Pimax. haciendo de las suyas con todos los juguetitos que hablamos el otro día. Y están aquí, o sea que esto existe. ¿no? Este, mira, este es un DTC, Crystal, ese, mira, Pimax Crystal, ¿no? Pimax Crystal. Aquí lo tenéis. ¿Mm? No, ese, no, ese es el y portal. portal. Y ese sí. es el portal exactamente igual al Night Exactamente igual. Tan la cual misma, sí, la misma, Ha elegido el, la misma tela mismo, sí. La misma goma el, el, el, o sea, es increíble. Yo no habría optado por eso Porque mm. trae recuerdos mm. malos Porque Google la mató Pero bueno, sí, sí. al pues menos a mí Bueno, eh, pero que sepáis Que existe Cosas eh, graciosas Pues mira, se vio por ahí a Palmer Luckey El afamado Ex de Oculus A que le dieron la patada, pues está aquí Haciendo una demostración de los mandos que hablamos el otro día el flip VR. Del flip Qué Uber guay como mola. Disparas y haces así. en yeah. <risa> un montonazo. No me digáis que no. O sea, son felísimos sí. esos mandos. Sí. Entre la estética y esa funcionalidad bueno, es, que tienen. Es otra opción más. Estilo VR. Porque poca vía. De estilo VR. Sí, de sí. Mando porque Valve no tiene ahí analógico. Perdón, Valve HTC. No tiene con stick. Y Pimas tampoco. ¿sabes? Pues este mola. Este mola un puño. A mí me mola. Y este sí. Y además con su camiseta de World Offline. O sea, es que este tío es sí es que es uno de los nuestros. A ver, es uno de los Palmeres, nuestros. Que, no, que puede comprar sí. la deuda de España o de cualquier país de latinoamericano igual. ¿Sabes? Porque ya tiene pasta que le sale por las orejas. Entonces se le ve relajado, ¿no? Es como. Pff, relajado. Mira, sí. Ah, y encima la saluda. Dice. Me voy a comprar la empresa entera. <risa> ahora. Bueno, pues aquí, aquí estarán. Cosas más extrañas se han visto. Que a mí me ha gustado mucho. Em... La primera prueba que he visto de esto, que es, vamos a hacer gafas polarizadas, ¿cómo polarizamos los cristales para cambiar de VR a AR? De manera automática. O sea, que tú estés viendo algo AR, o sea VR, y ahora digas, ahora AR. ¿Dejo pasar la luz o no dejo pasar la luz? Mm. No me digáis que no me mm. Sí, esto Eso es chulo, sí. alguna vez lo habíamos <risa> hablado antes. Sí, pero yo es la primera vez que lo veo en un prototipo de verdad. Sabes ya con cristales, no, no en, en laboratorio ni con un paper ni cosas ni cosas raras. Bueno, eh, habrá momento. que ver porque estáis sujetos la típica demo, <risa> pero sí. Ya. Eh, gente también haciendo cosas. Aquí entramos en un momento extraño, el momento extraño de la, de la del CES que todos los años hay algo. Aroma Player. Esto, Uf, ¿Cuántas este veces. veces hemos hablado aquí de de lo que huele el metaverso. ¿A qué va a oler el metaverso? ¿A qué? ¿A qué huele el color de las nubes digitales? ¿A qué huele el sobaco de un avatar? Pues a, a esto. A naranja yo creo que no. ¿A naranja? Puede ser. Hombre, sería súper chulo. <risa> a que, bosque. Que, que, que te olieras así y dirías... Ala, toma naranja. Pero y esto qué es, Oscar, no, no te sigo. Esto es una mierda que le pones encima al, al, <risa> como una diadema tú es una diadema que te la pones aquí y sale ah, para para oler o sea, para, para oler, oler. efectivamente a ver, si no lo hace, ah. aquí lo tienes Oye, Mira, esto... otro dispositivo colgante <risa> otro van para por jugar. ahí los dispositivos ¿eh? yo no digo esto me nada. acuerdo con las os sí. acordáis con las velas de resina 7? cuando salió el resina 7 en 2017 sí. <risa> que te podías comprar una vela con olor a putrefacción no <risa> sí era maravilloso, <risa> sí, me acuerdo <risa> bueno eh, eh, aquí, en bueno. este cacharro eh, no me digáis tú, joder, es que por eso tenemos que ir al CES yo quiero ir al CES para, para probar todas estas idioteces eh, y decirle, <risa> pero de verdad estoy metiendo cientos de millones en esto o, o miles o, o Ayer, ¿qué va? Para, ¿Qué? para eventos, yo recuerdo de, de alguna empresa española, de haber probado cabinas de estas que tenían olores y yo que se estaba viendo el campo y se, se tiraba eso ahí, olor floral <risa> Sí. O sea, para ese tipo de cosas pero sí, lo, lo, para de la consumidor, Pues uf, ¿a qué huele a la chorizo. hora virtual? <risas> la, la hora virtual huele a chorizo, porque es la hora de la cena. Y me voy a hacer, las, voy a hacer un Los olores son te... Dime. muy. Eh, o sea, remarcan mucho las emociones y, y probablemente uno de los recuerdos que tengas más antiguos sean olores de tu infancia. Que de repente te vienen a la cabeza y dices, ¿y esto me recuerda cuando era niño, pero no, no sé exactamente de qué. Ese o sea, momento. Realmente no... creo que para hacer y experiencias que conecten con tus emociones, los olores son bastante importantes. Cuando, cuando de verdad se implementen y, y, y tengas un dispositivo que, que te estimule olfativamente también, eh, no vas a querer volver atrás. Yo sí, opino que podría ser muy, muy interesante. Pero ¿qué es lo que siempre decimos de los olores? Que no puede ser porque no es Entonces, fácil eh, como no tienes RGB como en los colores y todo color que existe mm. se deriva en RGB en, en olor es. no en olor no hay un RGB claro, en olor hay miles de olores y claro, no va a ser con una caja ahí de miles de olores. Entonces, hasta no sé qué hagan... Yo todavía no sé cómo lo van a hacer. Si os ha gustado lo del olor, y entonces os llega el olor a tu... Oh, wow, el tufillo de, del que se hace un... Un avatar, un ñordo, con dos manos. ¿Qué huele ese ñordo? Pues real. sabes sea, en la habitación y hacen todo. Boom. Si os gusta, ya os podéis meter en la ducha con el mismo. El olor sale y entonces el agua te lo chufa a la cara. Esto te hace O sea, igual que había un tío ahí vendiendo sus gafas... Al lado había un tío con una ducha duchándose y vendiendo olores. Si es que eso, o sea, el césped tiene que ser un espectáculo. Y ya cuando se junten todos con las gafas, con el olor, con la bola esa que movías, con, ah, eso es una, eh, una pasada. Otro, le ha salido competencia a, a Seedfall, el Bozal, para que grites y te dé. Ese gamite. Bozal parece más bonito, ¿no? Sí, este tiene algo más, de, más. Pues esto es para que grites, para que insultes, para que se te vayan por ahí los demonios y no te escuche nadie. O sea, eso de las 4 de la mañana, cuando te va por jugar a multijugador, y quieres hacerle un comentario, pues yo qué sé, constructivo, ¿no? Al sí. que te acaba de matar y acordarte de su madre, con esto el pues es, Esto es útil, ¿eh? Sí, pues esto, esto, esto es útil. Gente, una gente de Barcelona. Estos son de Barcelona. Han presentado esto. Panasonic ha llegado a un acuerdo con esta gente. Esto es. Eh, para, para ayudar a equipas. la discapacidad, ¿no? O sea, si la discapacidad sí. visual, ayudar cierto, ayudas, ¿no? Cada vez nos parecemos más a un muñeco de Star Wars. O sea, empieza ya. a... <ríe> a, a <ríe> es decir, verdad. Que, sean, que sean tus ojos reales. Eso. Mm, le está saliendo, por cierto, le está saliendo competencia a, a visores de Lynx y compañía. O sea, visores pequeños, estos son indios. Estos son unos tíos que han sacado este visor. Que sé, casi igual que Link. Qué ¿sí? chulo. Agnalens. Aj, Agnalens. Pero es el nombre piso. Que viene de Agst. ¿Pero ¿Pero recuerda, ¿Recuerda el nombre de la, de la, de la empresa? Agna. Mo será Agna, claro. Agnabibne. Agnabibne. No sé, es indio. ¿No? Pues o sea, los indios mm -hmm. han dicho. Se han inspirado también en Quest. ¿eh? <ríe> sí, sí, sí, sí. No, si son todos iguales. o sea Tú, tú dices, ¿esto qué es? Bueno, pues, esto es una mezcla de todo. No, está ahí todo han tirado todo claro como ah, lo decía por la interfaz pero sí ah bueno la interfaz sí sí sí a ver, a ver esto esto es lo que pero bueno si es que esto es como todo claro también los de TLC han dicho que van a sacar otro visor de estos o sea que, que que lo bueno del hardware o sea del CES es que es que tú ahora mira ahora empieza Fitur aquí en España hay una cosa que se llama Fitur donde tú vas el a un, tema de esto ¿no? es luego a este? qué lo plataforma tiene detrás? entrar no que software claro mismo claro pero hardware tú vas al CES ahí con si es para da igual claro porque vas a tener pero, cosas más no, no, a medida no la gente se lo vas a se lo vas a hacer pero que os decía que aquí en IFEMA que es la feria del turismo tú vas y sales con 40 paraguas 70 pines tal pues aquí tú te vas al CES y sales con 27 cosas que luego no sabes muy bien para qué ¿No? que si olores que si cuatro visores iguales que si esto todavía no funciona pero funcionará eh, bueno pues, eh, mola mola mola así que esto es lo que más o menos hemos elegido de todo lo que ha ocurrido en el CES porque ha ocurrido mucho más pero esta es la selección eh, por encima de lo que ha ocurrido bueno. Sí, luego está la otra que ya habíamos visto la semana pasada claro, claro, que tenéis el claro, programa anterior con es. todo lo eso que de es. Playstation este VR 2 el, el, XR Elite la, la de Panasonic Meganex de Shift eso es, este uh -huh. es el cierre el cierre que es lo que, que, es lo que mola Pasando de titulares, y lo voy a hacer muy rápido titulares de la realidad virtual de esta, de esta semana, que no son del CES ¿vale? eh, ha salido bueno, lo he descubierto no, no ha, sido, ha sido casualidad porque estaba buscando un, un, un paper y resulta que ha salido, esto es de ahora un paper que dice que ver las caras es muy importante, experiencias de reuniones de equipo en línea en plataformas comerciales de realidad virtual, vamos, que a lo que dice y es una de las cosas eh, más a ver, yo creo que una comunidad es sana o una tecnología es sana cuando sabe decir, no valgo para todo. No pasa nada por no utilizarlo. No busquemos problemas con la solución que me he inventado. Si no hay un problema, no tengo que hacer nada. ¿no? Y esta es una de ellas. ¿vale? De los 15 participantes, eh, que no, que querían ver la, la cara, esto es un estudio que han hecho, eran 15 y luego volvieron a hacer otros 15 y yo luego, o sea que. Que han repetido esto para que sea más grande. Pues que sin si tracking facial encima no sabes si le puede claro. estar poniendo cara chunga. Entonces dicen que no puede ver las caras reales de tus compañeros, es uno de los factores más decisivos para los participantes, y que no, que por favor les quitaran eso. Y que sí que brindan mejoras, eh, la incomodidad, los problemas técnicos, los problemas técnicos. La eso incomodidad que, de la HMD. O sea, los problemas técnicos, eso es eso mm. Te lo pones, te funciona, pues no lo veo Espérate, quítatelo, toca aquí dale Si a te hace canal. una reunión en plano, eh, Oscar Los problemas que puede haber buah, <risa> buah. Pues, no, no te digo nada Así que lo importante es que eh, Pero ver las en, impresiones. en general se, se transmiten más datos en una eh, Reunión de vídeo Que en una reunión de red virtual En la que solo transmites la posición Y rotación de y la, la cabeza Y las manos sí. Y la voz, sí pero son menos datos y en principio debería ser menos susceptible a problemas técnicos. Vale, el resultado de esto fue que han vuelto, han quitado la realidad virtual y han vuelto al zoom de toda la vida. Bien, bien. Oye, bueno, que los para ese este caso, claro, pues si este caso de uso, porque si fuera otro tipo de cosas, claro. Claro. Otros que están haciendo, otras cosas, cosas interesantes que han pasado esta semana que hemos leído en regalo virtual, es que eh, si donas sangre, en Estados Unidos están intentando... Hacer que te diviertas. Con Magic Leap 2. ¿no? Con Magic Leap 2. Entonces están haciendo software para que mientras te quitan la sangre... Eh, <risa> bueno, bueno, voy a monigotes por ahí. No sea porque te No, no maneras, veas o sea, te cómo te bien. quitan la sangre y ya te van no de... a <risa> Estuve el otro día aquí eh, donando sangre. Yo soy cero de esa cosa que es universal. Yo ayudo a todo el mundo, para mí solo me pueden ayudar los míos. <risa> Una mierda. Bueno, pues, estuve sacando sangre y sí que lo pensaba yo. Y... 20 minutos mirando al techo digo, joder, aquí ya nos podían poner algo. Pues como, como los dentistas que te ponen visores también y tal. Claro, bueno, pues estos están aquí eh, con este visor, ya podían haber sido a lo mejor otra cosa. Yo creo que es mejor dejarle ver que no ponerle VR, porque si le pones VR y le estás sacando o, la sangre. O Orleans, que ya es que no se 2. ¿Sí? Estás 2. Sí. Sí. ¿no? sí. Porque si, si, si encima de sacarte la sangre te ponen un casco y no ves nada, a lo mejor dices, a lo mejor os estáis pasando. A lo mejor me estoy quedando chupado. A lo mejor me habéis quitado 12 litros, ¿sabes? Sin, sin... Prefiero verlo yo, la máquina, funcionar. Eh, pues eso. Y como aquí en España somos... Aquí en España y en, y en Latinoamérica somos muy agradecidos y donamos sangre. En Estados Unidos están tiesos, ¿no? Allí son muy de la libertad para los demás. Pero yo no ayudo a nadie. Bueno. Eh, meta. El 1 de febrero habrá drama. Haremos programa de Ramón. El 1 de febrero saquen, salen las cuentas de los últimos cuartos de la tal. Y entonces, aprovechando esto, Sabre. ha salido el jefe de. de o sea, no sabemos que te ha ido la Navidad. Sí. Pues eh, Andrew lo que ha dicho ha sido que hay que cambiar la curva. Ha mandado un memorando a un mogollón de gente. Que no sé si. Julio, ¿a ti te ha llegado el memorando? A mí me ha llegado. Pero lo ha mandado a todo el mundo. No. A, hasta a sus primos, a todos. Que tiene que cambiar la cultura corporativa de Reality Labs porque así nos vamos al carajo. Es más o menos lo que ha dicho. Que viene a, también a refrendar lo que dijo Carmack a su salida. no Entonces este hombre lo que ha dicho es que toda la semana había documentos con más de 100 editores. Una reunión con más de 50 personas que tardó un mes en programarse. eso, eso tiene que, Es que te tienes que tirar de los pelos. Hay incluso una reunión previa con su propio documento. Dice, esto es insostenible. ¿Esto a quién se le ha ocurrido? A la puta calle. Directamente. Burocracia, hay mucha burocracia ahí. Burocracia. Tenemos una cantidad ridícula de personas y de recursos, pero constantemente nos autosaboteamos y derrochamos esfuerzos. Que lo diga tu jefe no queda muy bien, ¿eh? O sea, esto lo dice un compañero y dice, ya está el pesado de turno. Que lo diga tu jefe es A como, la mitad de efectividad. Uh, uh, uh, uh, que nos vamos a la calle, ¿eh? Sí, esto es... Si las barbas de tu vecino ves pelar, eh, pues sí. no Y entonces, eso sí, lanzadita a John, Carmack. Le dice, hay muchos trabajos en los que realmente creo, y en los que yo creo que creía, pero pensé que deberíamos hacerlo, que no deberíamos hacerlos todavía, que deberíamos esperar. De aquí sale la discusión por la que Carmack al final cierra la puerta de Facebook por fuera, o de Meta por fuera, y dice, ¿que no quieres hacerlo? Pues te quedas tú, a mí no me mires. De ¿no? eso parece, porque era una secuencia distinta. Pues eh, la última noticia, la última noticia que, que nos no voy a dar la plata Roblox parece ser que viene a Quest. Y Roblox es un pedazo de millón de millones ni de millones. Es un gigante. Millones. Es un gigante enorme. ¿no? Lo único uh -huh. es verdad que si Roblox llega a meta, tienen que hacer algunas cosas, porque lo que se sabe es que si tú haces algo para Roblox, te llevas 29 centavos del cada dólar que se ha gastado alguien. Eso es un 30%, un 29%. ¿Y el otro? ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro 71%? ¿Quién se lo lleva? Porque si se lo lleva Roblox, nos tenemos que sentar a hablar. Si vais a hacer una aplicación en Roblox y se van a quedar con el 70% ellos, chicos... Pues ya, ya ves. ves. Casi que vaya ruina, ¿no? Claro, y si de esos 29, claro, luego tenemos que cumplir con, con, con cada país, ¿no? Y pagar el IVA, pagar el tal, pagar, te, te sale a devolver. O sea, cada vez que haces una aplicación, palmas pasta. ¿Cuántos usuarios tenemos? Un millón a la cárcel. Pues no puedo pagarles El caso es que va a llegar, y creo que es una de las grandes, grandes, grandes noticias, que Roblox pueda llegar a meta antes de final de este año, decía. ¿Vale? ¿Sí? Y con eso van los titulares de esta a semana A ver a ver lo que pasa este año sí, con sí. meta Roblox es un metaverso entero, sí Rubén, efectivamente Roblox es... Eh, tiene categoría que... metaverso casi como Fortnite O sea, son de estos millones de millones de jugadores que están ahí todos metidos que yo no Seguro que la sorpresa de este año no va a ser solo Green Legends Joder, calla, calla <risa> Bueno, los que sí que les ahogaron, les ahogaron la fiesta del 2022... Alguien que parecía que iba viento en popa y que iba a ponernos el futuro entre las manos, de verdad. Y cada vez lo veíamos más claro. Es el no. ojo biónico, ¿no? Sí. La caída de la economía mundial, la estrechez de los mercados de capitales y el potencial mercado aún por demostrar de los productos avanzados de realidad aumentada ha contribuido a que Mojo Vision, la empresa, ha sido incapaz de encontrar financiación privada adicional para continuar pues, el desarrollo de Mojo Lens que era su lente de contacto de realidad aumentada ya sabéis, unas lentillas y en este caso pues han aprovechado para, para pivotar no les ha quedado otra, pivotar hacia el, los microleds, su tecnología microled que habían desarrollado para lo que es la pantalla de, de sus lentillas Muy que bien, es súper pequeña, de 15 eh, es como le decían ellos, de 15 no perdón, 14.000 ppi de display. Y, y luego también comentan que, Espérate, que, que aunque aún no. Rumor, en el chat es el festival del humor. ¿Alguien <ríe> más tiene alguna broma que decirle? Porque le tiene que estar haciendo una gracia. Al de Mollo, que. <ríe> aunque aún no hemos tenido la oportunidad de verlo despegar y alcanzar todo su potencial en el mercado, lo que es la lentilla de AR, hemos demostrado que lo que antes se consideraba ciencia ficción puede convertirse en una realidad técnica aunque esos. por ahora nuestra visión de la informática invisible está en espera on hold creemos firmemente que habrá un mercado futuro para Mojolens y esperamos acelerarlo cuando llegue el momento o sea, de momento se pone en pausa Me, se queda solo o sea, despiden al 75% de, de la gente y se quedan para el tema de la tecnología MicroLED que dice que hay interés de los inversores y también de clientes y tal así que bueno pues mucha suerte y que en el futuro vengan pero yo de entrada ya lo dije en su día a mí las lentillas no me llaman a mí sí. prefiero las gafas que has puesto tú a mí sí me parece genial esto o sea sí, sí, ya, ya quedó claro cuando bueno, hablamos la otra vez entrar en el supermercado abrir los ojos y verle y mirar a la gente con eso y decir vas a pagar y digo sí con el ojo algo así, con el, ojo. Como en el NFC del ojo <risas> Sí. Aquí tienes además la lente ajustada siempre a donde estás mirando. O sea, es que siempre puede tener cosas muy Oye. guays. Buena noticia. Un mojo de la cara. Si sí es que deberíais ser guionistas vosotros de, de programas de... de, de... Después de... <risa> bueno, eh, pobrecitos, a mí me da penilla. Sobre todo es el tío que se jugó, se jugó su integridad. Sí, es física. el propio CEO quien que lo probó. Bueno, o sea, el primero ahí. ¿no? Bueno, sí. eh, lo mejor de esto es que lo han guardado en un cajón, que no lo han quemado, y todo esto llegará, y seguramente alguien se lo compre y entonces siga. O sea que bueno, esto que... sí que era surfear el infinito. Vale, ah bueno, vale. tenemos aquí como se veía, que es verdad que esto lo bueno, más que como se veía es la idea, ¿no? del marketing bueno sí pero había una poder. imagen real de un de un aeropuerto donde lo veías, claro, tenías que verlo solo en verde, porque el, el, el micro LED que utilizaban era solo verde, como hemos dicho mil veces que todavía mm. tienen ellos sí, ¿no? Sí, no, no conseguían sí. hacerlo mm. verde o rojo. Bueno, Moyo, adiós muy buenas, te veremos en el futuro. Pues sí, Espero. a largo plazo de momento. Sí, sí. Y una cosa que, que es como hablábamos antes de ese retrofuturo, ¿no? bueno, Holoride right lanza Retrofit. Y Holoride, right, acordaros que es tú dentro de un coche, pues cuando haces el viaje, eh, te pones una, un visor de VR atrás, no conduciendo, claro, y, o sea, para los pasajeros. Y el tema es que los movimientos del coche se, se, lo, se los pasa a, a las gafas. Y entonces la aplicación se sincroniza con los movimientos del coche, si gira a la derecha pues la aplicación pues, estaría girando o haciendo algo de acorde a ello ¿no? ellos tienen el software que el SDK que se llama para contenido Elastic Content y es el que la aplicación se implementa con SSDK y entonces recibe esos datos en tiempo real esto necesitaba digamos coches modernos para funcionar entonces han sacado esto que veis aquí parece como un altavoz de estos pequeñitos o como un Google, o sea, un Google de estos de esto para hablarle, ¿no? De estos que te hablan, que Alexa. Esto... sí. Y lo que hace es que se pega con un... ah, en el parabrisas, ¿no? En la ventana delantera. Con, con esto de. Ay, no me sale la palabra. Para pegarlo en la ventosa. ventosa esta que lleva, ¿no? Sí, exacto. Y pesa muy poco y tiene una autonomía de 14 horas. Y lo que hace es que cualquier vehículo de cualquier año, o sea, da igual, con... con que ande, ¿vale? Ya te vale. Porque le pasa por Bluetooth a las gafas, hasta dos gafas a la vez. Para, para disfrutar de esas experiencias el aparatito este el retrofit vale 200 dólares sale el 15 de febrero de momento solo estará disponible en Estados Unidos y Alemania y, y también te venden un pack de 800 dólares que lleva Vive ViveFlow ese visor que estáis viendo en las imágenes ahí y hay bueno, experiencias tanto juegos como y la la poder realidad, ver películas y en la realidad, sí, sí, pero, eh, bueno, pero, sí pero, pero esto se lo tienes que enchufar a algún lado, ¿dónde se lo enchufar esto? ¿dónde? dónde? a ver que lo vea yo como el del anuncio del, o sea, pues el pero va por bluetooth, tú se lo enchufarás con una batería o algo, o el teléfono, supongo pero no, no, no, no, la verdad es que no no termino de verlo. vamos a ver sí, a ver ellos, o sea, tienes aquí la, la tienda y en el paquete de lo que pone que lleva de, de ese en concreto que es el Ray Retrofit Pack es del este, lo estoy viendo aquí en el tiempo real. Lleva el, el retrofit, el bike flow, un mando, o sea, un gamepad. Y ya ¿Qué? está. Pero si tiene pone minutos, nada más, tiene 10 minutos de batería. 10 minutos contados, eh. Bueno, 8, entre 8 y 10. Porque a mí me dura. Bueno. Días. O sea que esto pues tienes que muy... enchufártelo a algún lado. El coche además tiene que tener algo. Y algo le tendrá que mandar la imagen o sea que tendrá que ser la aplicación el, donde está el, en el joystick o en el pero si tiene una mierda de memoria yo no, yo... a lo mejor no viene específico, no lo veo ahora pero algo tiene que llevar como tú sea... Entremos yo y esto creo que tienen el mismo futuro los dos Así será a través del móvil que es como funciona claro el... entonces... claro, puede ser a través del móvil sí. ¿Necesitas el móvil? de ahí la batería ¿Y? del móvil que te la fundes eh, ahí está sí. Y además, ¿no? ¿Necesitas, necesitas un buen coche ¿Un frenazo? Hombre, yo no sé. Tú, ah, hombre, lo normal, tú vas ¿sería? tu coche y vas conduciendo, ¿no? Pero si lleva más gente y tal, pues es que no es solo para jugar, sino que podrán ver cosas, pero tampoco tiene sentido ahí que, que veas cosas, películas y se sincronicen con, con o estés navegando, también un navegador. ¿no? ¿Para qué quieres que gire? Hay, y... hay una cosa, y y es que cuando vas en el coche, los sensores IMU del, del visor se ven sí, afectados por, por el movimiento del propio coche. Entonces. Más que para eh, integrar el movimiento del coche en el juego, podría utilizarse para contrarrestar el movimiento del coche y, por ejemplo, que si estás viendo una película, al girar no se te empiece a girar sola la pantalla. Cuando me pongo las gafas en el Exacto. avión y el avión gira... La última vez terminé viendo la película y me quito las gafas y le estaba mirando al otro así. Claro, le tenía aquí pegado y le estaba mirando ahí. Porque, caro, ¿eh? ha, había ido girando. Curioso... Y, y, y le daba vergüenza al otro de decirme nada, porque dice, claro, si le doy un susto se va a morir ahí. Me quité la gafa pero, y me volvió otra vez. Curioso tiene que ser, pero eso, como vayas por la autovía o algo así, ¿no? En línea recta. Yo no sé bueno. a la DGT que tiene que decir de esto, eh. Al pasajero, España, no creo que. Eh, la Dirección que sea... General de Tráfico. Eh, yo no sé la seguridad de esto. Eh, o sea, hay muchas cosas que van. No es por ser hater. ¿eh? O sea, mí... También lo pensé que quizá por eso a lo mejor todavía no están todos los países. ¿no? Me, parece una, me parece una tecnología lo suficientemente disruptiva estas cosas que se hablan ¿no? de, de, de crear productos. ¿Puedes poner roma. de mientras el vídeo, Oscar, de, del Pixel Reaper? ¿Os acordáis de Pixel Reaper en 1995? El juego de VR. Y han sacado la versión on the road. Que es en plan cosas del mismo tipo de juego en el sentido de, de mecánica. Pero está pensado que es un viaje de familiar. Y tú vas atrás ahí, como veis, con tu consola. Eh. <ríe> ah, mira, lo tiene conectado a algún lado. No sé a qué, pero lo tiene conectado. Sí, sí. sí claro. De ahí vas jugando. <ríe> a ver. Eh... A mí me gustaría eh. probarlo. Y ellos te lo venden con una suscripción. Que es. Si la pillas anual son 15 euros y lo que te da acceso a todos los juegos. Y, y si la pilla, perdón, he dicho, mensual son 20 euros y anual, que sería el equivalente de 15 euros al mes. Hola. No uh -huh. sé, es, es raro, pero yo a esa edad, el recuerdo que tengo de ir detrás a esa edad, es a mi, mi madre, sacando las zapatillas para ahora éramos tres hermanos, llevábamos tal detrás, que la, y sin mirar ni por el retrovisor ¿eh? Hacía así con la zapatilla y a quien le cayera de los tres. Claro, ahí había unos guantazos porque el coche era un Seat pequeñito. Y todos ahí ¡pa, pa, pa, pa. O sea que ese, yo, yo sacaría ese juego. La zapatilla de tu madre que la tienes que... Ah, pues esto es como mi todo, tío, mi recuerdo sea, sí. de ir detrás es intentar jugar a la Game Boy y marearme horriblemente y vomitar. <risa> también. también eso eso es mi pues ellos hablan de que esto puede ayudar a, a que no te marees y tal. ¿sabes? ahora que ¿Sabes? Si en, re, mismo... en realidad, sí. sí si están detectando el movimiento del coche, hay un, un problema por el que te mareas en el coche, es el contrario al que pasa en VR, que es que en VR ves movimientos que no están pasando y en el coche sientes, tu, eh, tu oído interno siente movimientos que no estás viendo. Entonces, si te integran en la experiencia real virtual esos movimientos y eres consciente de todo el movimiento del coche eh, desde las gafas, pues claro. quizás sí que podría ayudar a. a Pero esto en ciudad. A ese, quiero decir, en, en ciudad tienes un feedback muy grande, porque es para. En ciudad para el semáforo, es. es gira, claro, exacto. En carretera, a no ser que estés bajando un puerto de montaña, en carretera los coches de ahora es que van. Es lo que te. Yo decía, me mareo. No te a, a menos que vaya a estar <risas> No me mareo nunca en realidad virtual y en el coche me muero. O sea, es horripilante. Yo soy una persona súper sensible al mareo en el coche y da igual los coches nuevos, cuanto más suave sea y más me intente hacer creer que el coche no se está moviendo, más me mareo. <ríe> Son los, los micromovimientos del coche, cuando cuando de repente el coche se me echa un poco hacia atrás o ni siquiera, ni siquiera se mueve el coche y, me da, y se mueve el coche de al lado cuando estoy aparcando, en ese momento me mareo. <ríe> o sea, soy súper sensible con esto, entonces... Podría ser que, que a mí me ayudara este tipo de cosas. Claro, de, de pasajero, de conductor, obviamente no. Ya, mí te <ríe> de, si te lo pones te la pega ¿no? Mismo. Pero. Te dice que vas a, vas a simular que juegas, o sea, vas a simular el mareo del coche, porque si te mareabas jugando a la Game Boy y el juego va de jugar a la Game Boy, pues te vas a marear <risa> jugando a la Game Boy de manera virtual y de manera real. El equipo <risa> Se te junta todo, ¿no? Se te junta todo para <risa> Voy echar a morir, y... si me pongo esto, muero. <risa> Bueno, lo veremos. Exactamente. Me explota la cabeza sí, sí. eh, que no digáis que el futuro no, no, no es fascinante. Entrar en un taxi que te pongas unas gafas. Ya está. Para, un, claro, para cinco minutos. Y luego te bajes a saber dónde. Claro, luego te, te, te... Lo que tiene la VR. Que, que es un viaje, un viaje a. quién sabe. Correcto. Vamos a seguir hablando de, de software, si queréis un ratito. Eh, sí, a... Más que nada noticia... para ponerle. Noticias... El clavo. Queda mucho que hablar. Exactamente. El clavo en el ataúd y hablamos, lanzamos tres salvas. Pion, pantalla en negro. ¡pium! pium, pium, pium, por el visor caído que en este... Como se hablaba, seguramente fue un error de traducción o algo porque Meta tiene que saber muy bien cuando se lanzó Quest 1 y no han pasado todavía cuatro años. Por eso todos los que leíamos esto decíamos, ¿cómo? Si, si salió en mayo de 2019... Cómo, cómo van a pasar cuatro años, si todavía no ha no cumplido los cuatro años. ¿no? Claro. Entonces, bueno, Quest 1, ya estáis viendo ahí, hace más de cuatro años que lanzamos las Quest 1, no, hace más de tres años y medio que lanzamos las Quest 1 y estamos muy agradecidos a la comunidad que se ha creado en torno a ella por el impulso que da la realidad virtual. Pero, <risa> ¿podrás seguir usando tus gafas para jugar a las aplicaciones disponibles y juegos? Hombre, claro. No habrá funciones nuevas, eso se entiende, que, que no van a hacer funciones nuevas, pero lo que es más chungo es, no, bueno, y también se entiende que dejen de darle soporte en algún momento, en 2024 concretamente, pero lo que no mola es que ya no puedas crear grupos, que, y bueno, lo del Horizon Home, pues bueno, en mi caso, la verdad es que pues, bueno, me da igual, lo del 5 de marzo, que dejarás de poder entrar a los Home de otro usuario, o que vengan al tuyo, pero donde no puedes crear grupos ni crearlos, pues te hace que si tengas Quest 1, te has que utilizar sí, esto no el más móvil a la para crearte virtual. con Discord o algo de esto para hablar, ¿no? Claro, te van, te van, eh, o sea, esto es, o sea, lo que te están diciendo es, vas a poder seguir usándolas, pero te vamos arrinconando. O sea, dentro de poco es, podrás entrar en una sala y la gente se reirá de ti. ¿No? O sea, es, es, es, es un poco, sí, eh, sí ¿no? Eh, eh, eh, la gente, Todos eh, tendrán eh, los avatares nuevos, no, menos tú, el, que claro, sigues teniendo el avatar de, de la mierda. De, como llega Equestres, Mark, de, este, de, de... De Mark sí, ¿no? este que. Como, como llegue no poder... y ve el pelotazo del 15, pues adiós, cuento cuando, cuando pasa un tiempo, como es lógico también, ¿no? Pero oye, esto pues no, no deja no, de ser no, no. que deberían no, mantener no. las características, un... ¿no? Que no, o sea, que no, un alegato, un alegato por la adolescencia. Un alegato por los equipos, un, un alegato por, por todo el esfuerzo y todos esos chips y todo lo que llevan los equipos Si el equipo vale para hacer algo y se ha quedado obsoleto, da respuesta a la potencia de ese equipo O sea, vale que no vas a poder utilizar el juego último, pero es un... A ver, yo tengo aquí en casa tengo dos tablets que ya no sabemos qué hacer, tengo la, las primeras eh, el primer iPad lo puedo Puede seguir funcionándolo, pero nos han quitado. Yo no puedo entrar en YouTube. O sea, que, que es un visor que para eso sí que vale. O sea, sí, sí, que uno vale con, para Con mi cosas. móvil anterior, por la versión de Android, alguna aplicación dejaban de funcionar. Claro. Pero es que es, es, que es, es, que es una manera de, de arrinconar. Y eso no es porque la tecnología. Es que la tecnología es así, no. Es que la política. Es que la de la empresa hace esas cosas. Podría haber sido otras. No es rentable seguir manteniendo. Las cosas cuando hay menos gente. Claro, y eh, luego, eh, amigo, hasta tú, tú te compraste el visor y ahí tienes unos juegos y si sí, cada vez le van quitando soporte y, por ejemplo, quieres jugar a Demeo y Demeo es un juego que seguía funcionando en el Quest y llegará un punto en el que deje de funcionar, pues tú me dirás de qué te sirve. Y... Eso es algo que, por ejemplo, o sea yo ahora mismo cojo mi Game Boy, con la que he dicho que antes me mareaba, y puedo seguir jugando a los mismos juegos que jugaba hace 25 años. Bueno, y así pues, sí vas a seguir con Quest 1. O sea, tú vas a poder seguir no, con No, pero este llegará a, punto... a menos que los desarrolladores hagan como Population One que deciden ya no... O sea, vamos a hacer una actualización y ya no va a ser compatible con Quest 1. Entonces, pues sí, eso es no. una putadilla, ¿no? <risa> Bueno, y si no puedes volver a entrar a la tienda para descargarlo, porque eventualmente le quitarán el acceso a la tienda, etcétera. Pero eso sigue ahí como Google Go y RBR siguen ahí las tiendas y puedes seguir usándolo si los tienes. Si, el, a si mirar, eso no... Me seguir va a poder seguir usándolo hasta que llegue un día que de verdad se cargue en la tienda, pero de momento está... Me revienta. Siempre. Y es lo que dice John ahora, un custom firmware. cacharro obsoleto por una marca, cachar que debería pasar a, mm. lo, a, al público, hacerlo abierto... Y que ya busquemos entre todos qué hacemos con él. No Exacto. vale que me lo cierres, me lo cortes y que lo tenga que tirar dentro de sí, seis meses porque realmente no. Cuando faltas bueno, bueno, yo... el mando por un viaje que le des, hasta luego. Porque no, hay, no vale, puedes todo, repararlo, no hay... Bueno, no hay pero va a, haber, va a haber muchos mandos obsoletos, va a haber mucho mercado de segunda mano, o sea que va a haber... Claro, si todo esto haces dos cosas, el derecho a la autorreparación, que tú puedas repararlo cuando quieres y además, y hay, por eso es lo fácil y que además pasen a servicio público pasen a open source en el momento son... que en que una empresa decida no tenerlo, ya, mm. bueno pues es política, al final esto son decisiones políticas, pero para, y como somos de venga, vale, pues como tienen razón, pues venga me compro el Quest 3, porque jolín, no me van a dejar entrar en anda y los a tomar por saco pero vale, es una, son formas distintas de, de ver la vida ¿eh? también te digo eh, Nada, la clave yo es quiero seguir teniendo teorías. el Quest 1 <risa> Perdón, yo quiero dí, dí, dí. seguir teniendo cuestión 1 para jugar a multijugador, por ejemplo a Beat Saber. Si me evitan poder jugar a multijugador, pues ya pierde una... Eso, de, eso de momento que... no han dicho que no. O sea, que, que el multijugador no. va a seguir funcionando. Que yo las tengo, que las tiene un colega para jugar a World Abouts, para, para jugar a Beat Saber... Sí, pero Van todo eso a a va seguir a seguir funcionando. Eso no, no falla. Lo único que el, el no vas a poder crear un grupo de estos para hablar en, por voz. Pero ¿Es que que eso es una aplicación porque el visor lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Es una limitación... Artificial en realidad. Claro. Luego, luego es que te, el... te, te, te tienes un visor que es la leche de bueno y te meten el grid Y después. Tu... Ya no es un visor que lo pueda hacer. El año pasado se cargaron el chat en la plataforma Riff. O sea, ya no puedes mandarle un mensaje a nadie por, por la plataforma Riff. <risa> pero bueno, yo no usaba Discord porque, porque estaba en el PC, ¿sabes? Y da igual. Pero, pero oye. Es lo me que pasa. Mientras cabre. que se pueda seguir usando pues bueno, si no ya sería chungo. Y, y lo, lo que lo que iba a decir es que, eso, hicimos una noticia para ver cuántos juegos había exclusivos de Quest 2 y vimos que el 85% de los juegos que se habían lanzado en la tienda oficial tenían soporte de Quest 1, o sea que era un 15% el que quedaba ahí, que son 68 juegos los que en teoría requieren un, bueno, en teoría no, los que requieren un Quest 2 o un Quest Pro, y, y entre ellos, pues, los grandes lanzamientos del año pasado, ¿no? mods Mod 2, Red Matter 2, Green Hell, Iron Man... también viendo los gráficos, bueno, me están diciendo una monja. No puede ir correr en un Queso? Claro que puede ir, si puede pero... Correr la, si si queda en si el uno ya... con el... A una BlackBerry, ¿sabes? O sea, Hombre, no sé. claro que puede ir, pero la cuestión es esa. No sabemos cuánta gente queda detrás de Wes 1 Yo no sé si esa, si esa información los desarrolladores saben algo, bueno, lo pueden saber los que hayan lanzado un juego y han visto, si pues es que después Quest 1 no me la ha comprado casi nadie para qué que voy a gastar dinero, ¿no? Mm. o sea, tienes que ponerte <coughs> también en ese, en ese perfil ah, es que lo que decía la noticia que hizo Gaby, que los desarrolladores puedan tomar la noticia como algo positivo porque limita técnicamente cuando haces un desarrollo igual que ocurrirá con Quest 2 con Sound West 3, también limitará, porque Quest 3 en teoría debería ser más potente, claro ya que pero se Se, me se habla ahí del Gen 2, este, el XR2, Gen 2. Vale. vale, vale, pues lo sentimos mucho. Si tenéis una Quest 1, ya le estáis poniendo le, le hacéis ahí. Pues, no, vais a poder seguir usando que, que, que, que, es que hasta que muera. Claro, pero eh, quiero decir que, que ya pero sin soporte. Que ya, pues le pasáis <ríe> las manitas por encima, le cantáis una canción, <ríe> lo metéis en la caja y. Vamos a hablar de todo. Vamos a Vamos a ver qué hacemos con ellos, ¿no? Porque está bien el visor, está bien todo, pero ¿qué hacemos con ellos? Buen <risa> juego. Sí. Vale. Sí, tenemos la te, es que Los mods. Pues oh, es bueno. uno que llega también a Quest 2. En este caso hablamos de The Secret Circle. Que este salió en PC en 2018 y en Playstation VR. Y es la secuela de The Secret, como dice el mismo nombre. Y este yo creo que te gustaría a ti, Oscar, porque es una aventura esta que tienes que resolver como asesinato pero también tiene algo de terror porque hay un asesino y te persigue y... pero tú no puedes acabar con el asesino tienes que esconderte y tal y en este caso nos lleva a frías calles invernales de Chicago donde hay un asesino que mata a sus víctimas con navajas de afeitar con cuchillas ahí. y, y, y bueno el... en este caso la secuela le metieron por fin movimiento libre porque la anterior era con hot spot de estos que era un poco... Chunguillo, bueno, ter, como teletransporte, ¿no? Pero, pero chunguillo ah, julio, para el. que... julio se iba a ahorcar en directo. <ríe> 15 euros pula. va a costar. Estaba bajando dicien, la persiana que me de de <ríe> <ríe> eh, Bien. De, ah, pero este, este no estaba en todos. Yo a yo este juego las Go. El Día Secret del anterior estaba en Gear VR, Go, dan, claro, claro. Y, y, bueno, y el, todo, y el día Secret ya. Circle, el Día Secret Circle, no me acuerdo de todas las plataformas, pero sí que está en PC. Y en Playstation Bueno, me bien, acuerdo, no me este... acuerdo Pero en pero Claro, así. cuando llevabas a la casa, pero pues, sí, hombre, ya sé cuál es Este, joder, pero hemos jugado cuatro este Nunca es el anterior a terminar? Este es el anterior Es, el anterior. Mm. es que era, era era difícil Al menos el review que hicimos en su día Le, le dimos un 6,3 Y era sensación de agobio, tensión, sonido De ambientación, esos son los puntos positivos Que era rejugable, tenía varios finales Pero lo, los puntos negativos Que es lo más, lo típico, ¿no? De hecho me ha hecho gracia hay un análisis de 2018 ¿no? y uno de los comentarios es no spanish, no party hombre, <ríe> típico hombre. comentario porque está en inglés y va a estar en inglés este nuevo que llega a Cuesa ahora, ya la podían sacar unos subtítulos cinco años después dado tiempo a hacer unos subtítulos eso ¿no? la lápida de muchos usuarios del real Virtual <ríe> no spanish, no party y murió triste y solo el análisis lo hizo Hugo, sello CPR y decía que era fácil bloquearse en ciertos puntos de la historia era chunguillo. Era chunguillo. Eh, pero eso te mola a ti, los chunguillos, Oscar. No, a mí, a mí me encanta quedarme atrancado, me encanta irme al trabajo y estar pensando cabreado que no he podido hacerlo. Y, ese, y ese, puntillo, ese puntillo que hay de, venga, lo miro en YouTube. Y dices, no, no, no, no, porque si lo miras en YouTube eres un negado Pues yo lo hago o sea, a veces te, cuando, te peor. cuando sé no. que digo, si es que yo, o sea, si, si es cosa mía de que, de que no sé lo que es, pero cuando es un fallo a lo mejor de la mecánica del juego que no lo está haciendo como tal, yo perdí una hora y eso me da rabia. Entonces prefiero mirar... Pues fail, fail, fail. No ya, es pero es fail. que luego a lo mejor en vez de meter la pieza así la tenías que meter por debajo. Pues o sea, haberlo eso. pensado, como en la vida real. Como no, pero Sky que Proof. es un fallo de la mecánica, es lo que te quiero decir, y eso me da rabia. Eh, es que cuidado, que la, el fallo de mecánica, fallo cerebral, está muy cerca, ¿eh? A <risa> eh, no sé que sea un bug, que puede ser un bug. Mira, te lo está diciendo Alejandro por el chat. Esta tarde hemos jugado a requisitos, y había ahí que, que, que poner barricadas, y una tontería que no nos dábamos cuenta y realmente solo había que hacer el gesto pero bueno. Sí, sí, bueno. Vale. Porque no era no era intuitivo, así? entonces. No, porque no valía cualquier martillo. Tenías que ser el martillo que te decía el juego. Cosas de bueno, la vida. Pues seguramente te hayan dado unas pistas que <risas> tú te las pasas por el forro que decía que tenía que ser eso. Puede ser. Claro, entonces, pues eso, que hay que, hay que ser pulcro. Hay que ser pulcro. ¿Cómo, cómo, cómo era cómo era eso que, que, que, que decían que ah, en el mundo de los puzzles. Eh, eh, el ver la respuesta es el último recurso de los incompetentes o algo así con todo lo repito, se lo digo eh, con todo lo no, no pasa sí. nada ah. más yo, yo a veces en Red Matter 2 resubí un puzzle de, de pava <risa> pero me lo pasé entero sin mirar nada pero eh. me pareció que en Red Matter 2 los puzzles eran, de, eran super mega asequibles ¿no? Hombre, de su cosiga también a, era algunos bien. eran en plan eh, antiintuitivos y, y eso es lo que te quedabas un poco pillado. <risa> yo yo estaba ayudando a gente con algunos puzzles de Res Mater 2. <risa> que, que se quedan atascados. Y además todos en el mismo punto concreto uh -huh. es en el de este que tienes que poner eh, las piezas en como de ADN y tal no digo más pero bueno las de la el despacho ¿a qué o algo así o no, no, hay bueno, nada. No no nada. que la gente que la gente haga lo que tenga que sí. hacer. Pues eso, 19 de enero de Age Circle. El segundo juego no es un juego en sí, son que, que bueno, si el año pasado fue el año de los mods porque hubo ahí Resident Evil, Half-Life 2, Half-Life 1 y millones de mods más, pues este año empieza fuerte de los mods porque es que llegan bastante o sea, sabemos que Braido Está con el inyector universal, este, para los juegos de Unreal Engine 4 en adelante, que va a tener también para disfrutar no solo de los de primera persona, sino como estáis viendo aquí, de los de tercera persona. Un juego, pues, bueno, no sé cuál es este, la verdad. Este es un juego plano con el inyector. No sé vosotros si sabéis cuál es, porque es que estoy no. desconectado del mundo no plano. Sé. <risa> Yo tampoco sé cuál es, pero jugaríais. Este no sé esto? cuál es. ¿Sí? ¿Jugaríais así? O estos Yo son no, cosas de. Pero porque, porque es posible que mareara. <risa> no sé. O sea, es que a mí no me gusta de moda no la vale, cámara sé. así. Es, es, es que realmente no sé. O sea, es. Eh, ¿Jugaréis al Prince of Persia otra vez? Es que no. Eh, Yo le, jugaría le, en, el... a un Metroid así, un Metroid 2.5D así. Estaría muy chulo de verlo. En verdad los juegos en, eh, de Hayes Fases del de, de, de, de algunos juegos. Bien. Sí, el ¿Cómo se llama el, el Lucky Tail? Tenía fases que eran de este estilo. Eh, sí, sí, es verdad. Sí, pero lo que estamos y, es y que, funcionaban sí. genial. Sí. Y, y, y es una dinámica Hombre, Vas a tener la estereoscopía de los entretiendas y tal mira, y miras por el escenario, ¿verdad? Claro. ¿no? O sea que, sí, que si no, te mola el juego, no sé, lo vas no, a disfrutar yo, más en VR. Ha habido algunos intentos de esto eh, y, no, y no, no, no, no lo he visto yo la gracia en particular en, ¿no? en, claro, yo estoy en hablando por, modo... por gustos si fuera un juego, joder me dices que voy a poder jugar al D, después y este sale el nuevo y con controladores de movimiento y digo dónde hay que firmar ¿Sabes? hostia ya ves <risa> <risa> este, este en concreto se ve que hay cosas que no funcionan bien del fondo y sí, tal que, vale, vale. Que, se... Hombre, que sería un sí, milagro per, pero claro porque, porque es un mod y, y tal mira eso, eso ahí ver los entresijos eso queda, queda mal pero si el juego está diseñado eh, un juego 2.5D en este estilo, en VR, me parece brutal que tengas ahí la estereoscopía al tenerlo delante, en plan, así como si fuese una especie de, de diorama, no sé, es... Como me el parece muchísimo, ¿no? ¿O? Sí, crono, sí, nunca me gusta. O, o como el propio Lucky State, que tiene fases así, que son tal cual de este... Mm, mm. Y quedan súper sí. chulas, realmente. Bueno, pues para el que le guste, para vosotros. Este, para vosotros. ¿Cuál es el siguiente? A ver si me gusta Sí, después teníamos el que decía Julio, el de Kerbal El Kerbal Space Uf. Program que, que tiene ya oh, Gihab, un mod gratuito Que todavía está un poco en su Ese no es, ese es Metal Hell Slinger Ah, joder Kerbal es del espacio El Kerbal este sí, sí. lo regalaron el otro día en un Unreal no, sí, estaba la sí, semana sí, pasada sí, El 12 de enero lo regalaron y... O sea, hasta el 12 no le, de enero No le he echado horas yo a esto Yo lo tengo sí. canjeado ahí pues, o sea, Yo no, no juego a la no, no, vida pero Ahora, el juego, o sea, eh, vas a vomitar. O sea, parece, ¿no? <risa> ¿Sí? ya se ve cosas raras sí. en el vídeo ahí. Que hace algo pero este raro. juego, ¿de qué va? Porque yo. Pero, me, pero me este lo vi está gratuito. guapísimo, mira. Mira cómo salen. O sea, el, lo, in, cómo integran los controles y todo esto. Está felísimo. ¿La reproyección o qué? Porque hacía cosas raras. Al pero me podía Sí, decir eso, es que que va, la eso es reproyección. ¿Qué de el, juego? el juego es un simulador espacial en el que tienes que construir un cohete para hacer una misión espacial en plan de, ah, por ejemplo, ir la luna. ¿eh? Entonces, ¿tú sí, decías, está, que, que pero hablaba un ruso tiene, y un americano. Sí, ¿sí no? el intercosmo. Sí, y, y tienes, tienes que de verdad poner los propulsores, las, las etapas. O sea, está guapísimo. Dirige si no lo has jugado, a, espacial, a ti, yo creo que Oscar, que te encantaría. Pues, Dirige no, el programa no, no, espacial no. de una raza alienígena. Eso ya menos, pero ala. O sea que si es. Y innovación... el 2 tiene una pinta impresionante. Para el, el 2 de, para si el te tengo, te tengo un poner, hype. ¿no? O sea, cada módulo el, En de, el 2 tiene más. viajes interestelares. <risa> <risa> vale. Pues a ver <risa> si, si mejoran el mod y, y podemos verlo. Y lo, mejor. y lo probamos. Ah, qué bien. Ah, qué bien. Bueno, no. Pero no, está no está hay que está sacar sacarlo nativo, pero vale. Bueno, vale. Que uh guay, Metal Hell, -huh. que es el vídeo que has puesto hace un momento. Es un juego de disparos, como decía Gaby, ideal para los amantes de la música heavy. Una mezcla de géneros, Valor gel FPS, tipo Doom, Roguelike Y eso, eliminar brutalmente a los demonios Ah, cinco ritmos épicos de riffs, de riffs de, de guitarras eléctricas. Eh... Y está en Nesus este mod. Y tiene soporte para mandos controlados. También se, se mueve como el. Pero la sí, tiene cosita en... rara este mod. No Parece puedo... es que va medio a tirones. ¿o es el video, bueno, puede o... ser por el vídeo, la captura, pero. Ya, yeah. nah, este cuando lo más, ah, Esto más. es como todo: si a, si a ti del juego te llama jugarlo, claro. Hmm. Okay, el sí. poderte meter en VR, pues desde luego que si es el juego de tu vida, claro que te lo dejan en, en VR, ya puede ir a 10 frames y que tengas te que tú, Claro, vas a decir algo, pero si eres nuevo, sí. como me pasa a mí, pues veo, llego ahí y digo, hola, otro. No, no, hombre, debería ir a un mínimo, está claro, pero no parece que vaya tan mal, ¿no? Ahora mismo, era la parte aquella. Sí, ahora mismo se ve bien claro. Lo que es la de rendimiento claro. vale. Pues otro de los mods que tenemos por ahí Wild Wildlife Adventure Mundo abierto en el que tenemos que explorar una isla del mar Mediterráneo y salvar a su fauna en peligro ¿A su fauna quiere decir Los... los sí, a la fauna los, los ingleses los animales. A zumbarse <risa> no, no. <a> <risa> o a A la fauna en general no, no. O sea, A los animales A la fauna en general, sí, sí, sí. Ya. El mod la ha hecho Wouter si este y, era... y pues se puede este descargar este... también en GitHub gratis. Se puede jugar con mando de consola o teclado y ratón, no tiene controladores. Pinar del mar, pues tiene que hacer un calor ahí. Ah, este, este por como... ejemplo este juego a mí no me llama, pero supongo que será un buen juego. Sí. Lo digo sí, porque, porque ¿por hay muchos no? mm. juegos así de este tipo sí que hay en VR nativo. Es original. Sí, es verano azul. Pip, pirip, pip, pip. <ríe> Vamos ahí a dar una, una vuelta. Oh, Chanquete ha muerto. Chanquete. Pues eh, <ríe> en virtual. Ah, pues este le miraré. Sí, este le mira ahí. Puede ser bonito. A mí me encantan los, los, walk, o sea, los walking simulator. Bueno, pero este no es un walking simulator. tienes toda la isla ahí para darte vueltas. Pero a tendrá tú, sus misiones y sus cosas. No claro, <risa> ahí te dirá, <risa> sí, no, solo pasearte. En, en la otra punta de la isla y otra vez a la... Y no hay Te caes claro, fotos claro. a la fauna, tienes que buscar como hay pájaros, no sé qué. New sí. animal fauna. Es que esto oh, había varios de, de, que salían cuedes y PC. No me acuerdo. El nombre que es una de, la de las grandes cosas que se puede hacer en la VR. O sea, acordaros del estudio, sé que salió, que había muchísima gente que en Skyrim elegía andar cuando podía sí, hacer el viaje. Claro. el viaje Tú preferías pegarte el la manchada. Exactamente. A la, vas a la discoteca. Claro, andar y andar y andar y ver las cositas y, y que... descubrir cosas. Y Eso, una de las cosas eh, para las que hice Natural Locomotion era para. ...andar desde un sitio a otro de Skyrim... ...simplemente por el placer de andar... Sí. Y, y, ...y una de las features que le metimos... Eh, solo fue para contar cuántos kilómetros había desde Riften a Soledad lo que pasa es que luego o sea, mu muchas de las cosas de que hicimos de Natural Locomotion era porque yo la quería para jugar a Skyrim <risa> así que pues es, es, es lo más natural del mundo o sea, que, que yo darme una vuelta por Benidorm viene ahí, pues, eh, pues estás, no, por Pinar del Rey por Murcia, eso no está en Murcia pues, a, a darme una vuelta por Murcia pues el otro Bendy and the Machine que ya es 100% jugable gracias al Team Beef que, que, que han hecho mul multitud de mods uh -huh. pues han hecho este ya está completo gratis en Github y este como comentaba David es como si fuera un juego nativo tiene hasta soporte de controlador de movimiento es un yeah. juego tipo terror e interesante no tiene mala pinta Vendian de Matching tuvo si oferta tiene, si tiene todas las opciones fíjate es que tiene hasta opciones es que tiene más opciones que un juego nativo claro, Eso lo hace el desarrollador original y no, se, y no, no sabe es ni lo que es. Que, por es dónde hay modders que se lo ocurran mucho, la verdad. Hombre. Como el mod de Fireworks mm. también, este que hicieron. Bueno, pero el juego, sí. ¿dónde está? Yo ver el juego. Aquí está el juego. Qué guay, el estilo gráfico está chulo. Esto de verlo en VR tiene que molar. Este tiene muy buena crítica también. O sea, por eso. O sea, que lo bueno, lo malo de este creo Como que es. ¿Es de terror. terror? Sí, sí. pues mola ¿eh? este me está molando este me la apunto sí sí eh, lo que se aprende aquí en la hora virtual si es que ah no tiene subtítulos en español vale guay mm. que no que tiene que tiene? tiene sí sí, sí. 16,79 euros vale en este en este cuánto vale 16,79 valoraciones muy positivas pues ya está este no va a caer. salió en 2017 bueno, ¿y, el, ¿y el mote es gratuito o es de, de, sí, de, sí, sí. de pago? De... Ya, no, primero fue para los patreon de, de Timbis, pero ya lo liberaron no es como Luke Rocks, que se lo guarda ahí vale. <ríe> es que no tengo ningún problema con Luke Rocks, cada uno que haga lo que quiera vale, muy bueno, <ríe> y luego sientes siguiente es Duke Nuke en 3D este motor de, de los años 90 que dio vida no solo a Duke Nuke en 3D, sino a Blood a, a, ¿Cómo se llama? Al René Rampage, juegazo Yo me acuerdo estos días de, de jugarlo Y de editar mapas en su día con ellos Con el... Joder, no, como el editor, se me ha olvidado el nombre Pues pues eso Para Quest Y Pico En versión beta de momento Pero oye, joder, es que esto de jugar al Duke Nukem Esos clasicazos Al <risas> Duke Nukem, en... ah, hombre, sí, claro Al Duke Nukem 3D, joder siempre sí, Este sí Esto no es este no la sí. caña el Blue el es otro que mola Me, me acuerdo está. de todas las pantallas, además oh, oh, De hecho, Blue, ahí a la Blue. derecha estaba, en el cine no estaba el, la, la oficina, o sea, el baño Donde entrabas o la oficina sí, y, sí, y, había, sí. y había una chica que le metía el dinero Que claro, sí, mi padre sí. me decía qué juegas? Y yo, nada papá, <risa> nada, tú no mires Si no... Ah, el dios Pero, mira, nos, el... nos hizo pasar la pubertad sí. Algunos, ¿sí? Ese comentario Luego el el os quejáis de los gráficos del grid Pero no es lo mismo Yo estos juegos me meto más por nostalgia y por revivir esas épocas que vivía en su día Está claro, o sea, por joder. lo menos en mi caso lo digo, a mí los gráficos aquí no me molestan porque sé lo que es, y, y la gracia es esa en meterme ahí, ¿no? Y, y que es un juego de, para... que, tiene, que tiene 35 años el Grite claro, y la dos pues, o uno y tenéis que tener en cuenta una cosa que es que la, la velocidad de la locomoción es hiperalta en esto y entonces en un VR es la, si eres sensible a los mareos tienes que tener cuidado yo de todas maneras quiero, quiero... quiero A ver, no romper una... Vamos a ver, porque lo he estado leyendo últimamente Cada vez que sale un juego Y, y, y alguna vez también lo hemos dicho nosotros Cada vez que sale un juego Que no cumple las expectativas ¿Cuál es la frase? O sea, igual que no Spanish No parte Alguno en su lápida lo pondrá ¿Para sacarlo y la... así no saque ¿o qué? No <risa> Si Red Matter 2 lo ha hecho no ah, eh, bueno, o sea, sí. claro o sea ritmater 2 de, de pronto es como el Alex no de, de la optimización ya me gustaría a mí ver a Norman y compañía intentando hacer un juego de carreras de coches con esto no estoy no estoy defendiendo a grite ¿eh? pero que lo a ver juegos estáticos juegos donde las paredes son muy bonitas donde pasan pocas cosas reales eh, en cuanto a interacción te puedes gustar muchísimo pero leche a lo mejor hay juegos en los que sufriría cualquiera haciéndolo. O sea, que hay juegos que no deberían ni siquiera salir. Y no es que los diseñadores no sepan eh, lo que están haciendo, es que a lo mejor es imposible hacerlo. Y Red Matter 2 no puede ser el, el para todo tipo de juegos. Pues para un Walking Simulator sí, pero para un juego de carreras, para un juego de baloncesto, para pues, bueno, pues a lo mejor no, mi opinión. Porque se nos va mucho la olla, ¿no? Claro, Remater 2, ahora todo tiene ese remater 2. Pues sí. <risa> en lo que en, en su género. Si mañana sacas un juego de género de puzzle y es un ñordo, gráficamente le diremos, aprende. Pero un juego de carreras, yo creo que es de las cosas más difíciles. Mira cómo estamos en E-Racing, mira, mira que salió hmm. con, con, con a ver, con ver lo que refactos, pasa con Gran o... Turismo 7, que esperemos que sea el juego completo y tal. Ah, bueno. De siguiente viajero. siguiente pon los vídeos que te quedan porque ya no sé cuáles son Subnautica Tienen bueno, este este tiene, tiene una tiene beta una... Eso, para quien manos. quiera participar con controladores de movimiento es... todavía no está disponible libremente sino si no queda. Sí. claro la gente dice que es un juego genial pero yo no jugué precisamente porque me rompía la inversión completamente el, el, el no tener manos claro sí y que se tuviese que jugar con mando entonces, pues me parece siendo, genial ¿no? que, por fin... Hombre, es que, es que este juego lo pedía a gritos, o sea, era, era como, podéis actualizarlo, ¿Mm? que ya lo tenéis, si sí, ya lo tenéis en, en, en VR, sí, ¿vale? Si sí, mola un puñado... Si sí, es verdad que, que, que, que necesitas 240-90 para mover ciertas cosas, y más cuando salen los monstruitos esos, los bececillos más grandes, que cuajaba todo. Y mira, oh, y cuando te ponías con el, el calidad de agua y le metías ahí el bu, uh, esto es, es, levitaba, mi ordenador levitaba, parecía que estaba flotando en el Yo esto no he jugado, pero he escuchado que, que es muy bueno, ¿no? Sí. A ver, es, es de esos juegos que genera una presencia inmediata. Porque estás, una de las cosas que yo creo que nos gusta al ser humano es acceder a cosas imposibles físicamente. Y entonces todos esos juegos en los que va de meterse debajo del agua y verse rodeado de, de cosas que no pueden ser la realidad, yo creo que si está bien hecho, genera presencia. O sea, es, es, es, es, no sé, es como Bioshock, el acercarte a cuando estás debajo del agua y ver ahí un cristal y ver los peces flotando O sea, evoca tanto, te, te, te llama tanto la imaginación y la... no sé, que para para mí son... O sea, son juegos de endorfinas, ¿sabes? y De hostia, cómo mola esto. Uh -huh. Sí, además está organizado el juego de modo para que vayas descubriendo poco a poco cosas del entorno que te van a, sí. haciendo llegar Parecioso a... Parecía eso de un casco. Sí, bueno. Y vas <risa> a, que están por a de Forest, por ejemplo. Sí, las unes, eh, supervivencia, pero debajo del agua. A veces. Tiene crafting, la... supervivencia. Ah, ¿es supervivencia. Exploración. Sí, es supervivencia. No, no me va, no me va. <risa> ya pues, sobrevivo demasiado con el que eh, con, con narrativa. <risa> que, que, a mí la supervivencia en general no me va, pero por ejemplo, en The Forest, que tiene una narrativa súper chula, en este juego tiene pinta de ser también bastante guay. Y. Ya <risa> lo regalaba Yo solo. El... Estaba esperando que le añadiera en brazos Así que va a caer Y me temo en que gran, me hicieran no, en, en la tienda de es Epic Store Sí, en la tienda de Epic Store Bájate de Epic Store, pone Epic Store en Google Y entonces ahí te dicen, pues igual que Ahora regala juegos todo cristo Yo tengo más juegos de los que voy a poder jugar en mi vida Y seguramente la mayoría no sé ni cuáles son Pero lo regalan así Sí, que... yo cojo los que sé que pueden tener VR y ahí se queda, Pues algún día <risa> eh pues estos eran los mods que os hablaba y que bueno cuando Pedro saque el mod este de, de o sea para todo un real engine no pues de ahí dará pie a que muchos desarrolladores de mods pues puedan añadir control de movimiento a más juegos de forma más sencilla la verdad es que va a abrir un camino ahí interesante yo me voy a morir que frío empezó a hacer aquí <risa> Sí, yo igual, por eso cerré la persiana. Me estaba sí, dando sí, bien, un frío aquí pero, de la que, que cuando salga el, ah, el Resident Evil 4 de PC, espero que, que Breidos también haga su moda y de VR. Mm, bueno. Quiero jugar pues, ahí, a se... ver, con cogerlo con gráficos modernos. Cogelo, <risa> cogerlo, cogerlo. ¿no? Sigue hablando. <risa> bueno, pues esto yo eran las noticias que traía. Por mi parte solo queda la comunidad, pero no sé, Oscar, si tú quieres... No, ¿Sacar yo tengo. Más algo más? Yo, sí, como saque. Tengo un tema que lo bueno. está aguantando avanzando tres programas. Como lo saque, petamos. Pues para el próximo. ¿no? <ríe> sí, para el próximo. Para el próximo. Sí, no lo voy a sacar. Mm -hmm. sí, no sacar. Pues no, ya está no, la bueno, comunidad. Dios, que me voy a poner. Voy a, voy a, voy a convertirme en un zombie andante aquí en directo. Como <ríe> no, mola. Vale. Pero para hacer puzzles, para hacer puzzles. El, lo más leído de la comunidad de esta semana ha sido el, el bodrio este de HTC Vive XR. ¿Mm? Vale, o sea, espera, Dios me ha dado. X HTC Vive XR Elite eh, os ha puesto, os ha gustado mucho por alguna razón. Yo creo que es de las razones malas de las que entréis a comentar y Zazca. Por, por el último no. número que sale allí. ¿eh? 2400. Me he quedado años. congelado desde un, sí, no, pues un rato. Es, que es el apocalipsis. A mí me ha dado el S. Eh, a Ramón ahora empezará. <ríe> bueno, sigo yo. La segunda más leída, Gran Turismo 7, será otro de los juegos de lanzamiento de PlayStation VR2. Y la tercera es la de Meta. El anuncio de Quest 1 de que el fin de soporte en 2024 ya que una funcione antes de que, de que llegue 2024 esas son las tres más leídas y el comentario destacado pues tenemos aquí el de Gran Turismo 7 será otro del juego de lanzamiento de Playstation VR 2 que dice aquí Alois. si es así, bravo, ese es el camino si es así, me imagino también que sea el juego completo, ¿no? el camino el camino hacia mi divorcio cuando le diga a la señora que pillo Playstation 5 más Playstation VR 2 en cómodos plazos. <risa> pues parece que no. Bueno, pues no está yo, mal. Y estos días estaba pensándolo, ¿no? Y, y yo decía el otro día en el programa anterior: pues cambia los juegos de coches no. Pero es verdad que me trae cierta nostalgia el gran turismo por haberlo jugado en su día con la Play 1. ¿no? Y en meterte ahí dentro, como decía Oscar, lo, lo de las licencias y todo esto, ¿no? Me imagino eso seguirá vigente, ¿no? Lo de sacarte la licencia y todo esto, ¿no? Hace mil años que no he jugado un gran mm. turismo. <risa> pues puede, puede molar, sin duda. A ver si si si si Sony tiene más cartas por ahí que seguro las tiene pero pero oye me fastidia porque estoy mirando y todavía no, no me venden las consolas sueltas siempre está el típico back con, con el Last of Us este no eh, que sale ahora la serie no eh, el, el God of War o ¿sabes? pregunta se puede ver la serie sin haber jugado el juego no he jugado los juegos o sea mm. que no te puedo responder <risa> Yo diría que no porque es el mismo argumento que en el juego, así que o sea, no es una historia aparte ni nada, es el argumento el juego en serie. Hasta que no salga en PC, que va a salir en PC, pero va a salir en PC después de la serie. Entonces, pues, pues elige jug jugarlo o ver sí, pues, la serie podrá, porque es pero... la... sí. no, no sé. Yo me voy a esperar de momento. El juego, el, el argumento es una de las partes más. O sea, bueno, es súper importante de The Last of Us. Entonces, si te tragas el argumento, pierdes la gracia del juego. No sé. Claro, es que no sé Pero qué, lo no cierto sé. es que el argumento es tan bueno que funciona como serie solo. Entonces. <ríe> no sé. Hombre, son uno de los grandes juegazos de, de la humanidad, ¿no? Hmm. Entonces, no sé. Tan genial. A mí sí, que me gustaría. Bueno, pues no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Vale. Bueno, pues eso pues, pero vaya, Cuando lo saquen vaya. del ASOSAF en VR Pues, pues guay <ríe> Aprovechando que tengo aquí un parón de, de, de mocos Uy, Esto siempre pasa, tío esto es, esto es Exactamente, pues ya está Si ya no, no queda nada Solo un y 42 buena hora ¿Has he hecho una hora 42 solo? <ríe> <ríe> sí, sí <ríe> No voy a sacar el tema porque me estoy muriendo por dentro Pero si no, lo sacaba Y digo, nos tiramos dos horas y media No, déjalo ya, el próximo día ah, Como ya no nada. está el CES y tal Es verdad, pues nos ponemos aquí Y <risa> vamos a empezar a despedirnos Oye, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? La semana que viene habrá un Rob Explorer el jueves Y el martes lo que tú digas, Oscar hmm. Hmm. <risa> qué responsabilidad O sea, o um, haces Behaptis o... O ¿Queréis, eh, Robiano os, os apetece Hablar de, del mundo de los Del mundo de... que Por cierto, no nos ha respondido Behaptis, porque Le mandé yo un correo a Bejaptis Diciendo, estáis teniendo la oportunidad de oro de, de la simulación Y yo cogía la esterilla mía esta y la tiraba Al garete, porque son solo ocho motores Y ponerme un chaleco de 40 y cuando pase por encima de un piano ahí conduciendo que me... O sea, el sí, ligadillo <ríe> claro, claro o sea, sentiré que he pasado por encima de una mariquita y la he sentido ahí con un coche de 3 toneladas pues eh, es que se siente todo si queréis hacemos, ¿qué es? ¿el martes o el jueves? este martes, ¿no? el martes, el martes por, por aprovechar el Explorer ¿verdad? que sale el jueves cuando llegan cositas nuevas pues el martes podíamos hacer lo que pasa es que es verdad que si, me, si nos liamos con paper sobre hápticos y demás y cómo se crea un áptico y las curvas del áptico y De, todo eso. Pero también tendrás que enseñar un poco cómo van los chalecos, que es la gracia. Yo quiero ver qué tal te va eso. Yo lo quiero ver. Yo también lo quiero ver, sí. ¿Sí? Venga, pues es el, muy interesante. El, el martes. El martes. Si no me he muerto antes, eh, hacemos los ápticos. Si no, dejo aquí un muñeco con el áptico y vosotros le dais un botón. y Si no, se, no, lo puedes, puedes hacer el miércoles, problema. si quieres un día más. ¿Sabes? ¿Qué tan pasado? No, no, no. no, no. Qué mala, qué mala. Dependiendo al río. Venga, pues entonces el martes nos ponemos la chaquetita, ahí, como, un bip, y nos ponemos las muñequeras. Y hablamos de cómo se genera un áptico, de las funciones del cuerpo que la sienten, y de cómo se de verdad se hace un. y ponemos el gráfico ahí y con las estas. ¿Y, y qué tal y hacemos... es el chaleco, no? Digo yo. Esa es la excusa. Ya sabéis, que en <risa> lo virtual no hablamos de los cacharros El cacharro nos da la excusa para todo lo que viene de ti. Y luego se nos olvida hablar del cacharro Y se nos olvida ponerle nota y tal Pero eh, somos así Bueno, pues eh, Behaptics eh, Venga, pues entonces el martes Behaptics Y el jueves os jugáis algo tú y, y Gaby Como dice Gaby el jueves Primal Ham, o, vale. o más cosas, Así es que llegan vale. unos cuantos Eso es Y el domingo lo que tenga que ser durante toda esta semana que, y, y entonces saco el tema que llevo Tres semanas ahí porque Sí, sí, la sí, semana que viene ya eh, Estupendo, estupendo Pues ya está, eh, iba a meter aquí Un poquito de, de musiquita Pero uh -huh. no suena aquí. Ahí está Muchísimas gracias Robianos por pasaros una semana más A descubrir los mundos infinitos De las realidades extendidas, aumentadas Virtuales, eh, mezcladas Batidas y bebidas Y todas las, las cosas <risa> Nos vemos el martes con los hápticos, el jueves con el, el juego y el domingo otra vez aquí. Entre tanto, poneros el visor, hablar bien de la VR, decir las bondades, porque para lo malo ya lo decimos aquí todas las semanas. Y nos vemos en el futuro. Un abrazo a todos. Venga, gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.